Estamos dentro, la cámara no tiene pinta de estar bugueándose. Eh. Sí, estáis viendo que estamos haciendo pruebas en pleno directo. Íñigo lo ha conseguido. Está contentísimo. Estaba dimitiendo hace cuatro minutos. No le estáis viendo, pero tiene una sonrisa en la cara de par a par. Eh, si viene alguno de tus fans, Íñigo, tendrás que pasarte a saludar, que conste. Eh, vale, pues estamos ya en directo de vuelta. Y hoy vamos a eh, jugar al juego que estáis viendo en el título. O sea, ni más ni menos. Eh, ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar a Cotton Fantasy. Por si a alguien no le suena barra al revés, sí que os suena. Eh, es un juego que tiene una temática muy similar al que podría ser el Touhou. que es el Touhou? Un juego de scroll vertical en el que pues es del género matamarcianos, básicamente, de toda la vida. Eh, en este caso, que tenemos? Lo mismo en scroll lateral, con un poquito más de temática de animación 3D. Llamémoslo como queráis. Entonces, sin mucha más tiración, creo que vamos a pasar ya directamente a la Play. 3... Dos, uno. Ahí estamos. Y tenemos aquí el juego. Lo tenemos a la derecha de la Eterna, como estáis viendo. Tape, Probe, Youtubers Live, Fukong y Together. Eh, todos indies, todos de gente muy maja que nos los han pasado. Eh, dadles un try. A, la, a los indies y a la gente maja. Eh, vamos a abrir directamente el Cotton Fantasy. Antes de nada, me gustaría, me gustaría, me gustaría decir que, eh, uno, eh, el juego... es, es Está siendo distribuido de manera física por Tesura Games Gracias a Tesura Games por darnos la oportunidad de, de probar el juego Y número 2, el juego está disponible ya en físico para Play 4 y para Nintendo Switch Ya, o sea, tanto si estáis viendo esto ahora como si lo estáis viendo en repetición Me da igual, ya lo tenéis, id a verlo Porque renta mucho y lo vais a ver ahora Entonces lo abrimos directamente eh, Superlative Night Dreams, Cotton Fantasy eh, Cargando, como veis, tiene una tipografía un poco similar al, al Animal Crossing de la Wii eh, Inning sí, pero aparte de eso Desarrollado por, efectivamente, success Y es el success que no se habla en inglés Y esta eh, es, es joder, no sé hablar ya Efectivamente es del 30 aniversario de, de Cotton Han sacado este juego, eh, finalmente Así que, ¿qué tenemos? Pues esto así de guapo Os lo digo tal cual, le, hemos da, le he dado un par de tries Al entrenamiento por, eh, Para hacer la prueba de vídeo y demás Antes de que empezásemos, pero no sé jugar Al género matamarcianos de scroll lateral, lo siento pero no O sea, no lo sé entonces, no me matéis, ¿vale? Vamos a jugar directamente al modo historia Sin darle mucha más complicación, sin darle mucha más vuelta Eh, qué raro está el Toujo, dice Salva, buenas tardes Estamos de acuerdo, fíjate que, que le he avisado Entonces tenemos el Story Mode, el Training Mode eh, Hay efectivamente una tabla de clasificaciones online, tal cual O sea, os lo digo así Que si os fijáis tiene Cárgate, cárgate Cárgate, va por personajes, es igual que el Touhou y están las puntuaciones puestas, nombre, clasificación y lo de la derecha que no lo estáis viendo porque está en mi cámara pero da igual Pone ruta, entonces tiene ruta por letras, ¿qué significa eso? No lo sé, no lo sé Entonces, sin darle mucha más vuelta, no tiene muchas opciones, mm, simplemente música y luego los controles, tenemos disparo, disparo automático El disparo normal es básicamente eh, semiautomático y cargado para tirar la hostia fuerte hay bombas también en este juego, como en el Touhou Lo estoy haciendo todo el rato, comparación el Touhou porque es un puto Touhou eh, El disparo automático es automático, o sea, no semi, sino auto Y luego tenemos los ataques especiales, que creo que son las bombas Entonces vamos a darle directamente al story mode Normal, hard o extra No sé qué coño es extra, honestamente, pero me da miedo Y como efectivamente soy un puto manco porque no sé jugar a este juego Vamos a darle al normal, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a entrar con simplecito, tal, básico Modo historia, podemos pillar personaje Cotton, el disparo principal cambia en función del color Del cristal, del último cristal que hayamos cogido Vaya, mantén pulsado el botón de disparo para lanzar un hechizo La carga, que se diga, su bomba de ataque especial También es potente, luego tenemos Laffy, el disparo principal es un láser dirigido adelante Mantén pulsado el botón de disparo Para disparar una carga láser y su ataque especial Es una bomba eh, Fine, un personaje basado en un temporizador y sin vidas A la primera te mueres Qué guapo, recoge cristales para aumentar El temporizador, el ataque especial cambia su tiro principal Hostia, este es, este es muy tryhard, eh esto es vete con todo lo que tengas Ria, sube el nivel de tu disparo principal Utilizando el zumbido para los disparos del enemigo Bro, esto está muy roto, ¿no? Y luego tenemos caguas eh, El disparo principal cambia en función del color del cristal También engancha a los enemigos a su cebo Un segundo ataque especial lo dispara con un tiro de bazooka eh, Ah, no, sigue habiendo más Apli, esto lo he visto también El disparo principal cambia en función del color del cristal Otra vez Mantén pulsado el botón de disparo para lanzar un hechizo Como exactamente Cotton, efectivamente Y atraparos a los enemigos y lanzarlos con tratado en especial Creo que vamos a empezar con Cotton, pero honestamente me ha gustado mucho Esta, sin duda, ¿eh? Porque tiene pintaza de estar rotísima Pero bueno Eh... Seis personajes, POG <risa> Un poco POG, sí, ¿eh? Tutorial de Cotton Entonces, eh. Pulsa rápidamente el botón de disparo Mantén pulsado el botón de auto para ejecutar un ataque de disparo Mantén pulsar el botón de disparo Para ejecutar un ataque de carga, efectivamente le damos a options y entramos. Esta historia se cuenta desde la perspectiva de Cotton. Perfectísimo. Venga, vamos a darle. ¿Qué tenemos? Un hada. Divino, precioso. Su majestad es una emergencia. Los vuelos están desapareciendo del reino. Eh, ¿Habla en japonés? ¿Correcto? Relacionado con el extraño fenómeno de los últimos tiempos. ¿Qué fenómeno? Madre mía, vaya problema, ¿no? El país de las hadas está en peligro. Una bruja. O baba se llama. Las leyendas ya lo decían. Cuando los willows se desvanezcan, la túnica azul aparecerá en el país de las hadas La que está detrás soy yo, Cotton Correcto M lady <ríe> Encuentra el willow enlazador perdido y como la lluvia caerán más willows Vale, no me estoy empanando mucho, pero sí, lo puedo, lo, lo, me lo puedo imaginar Nunca creí que fuera cierto La túnica azul. Nunca dudes de las leyendas Una túnica azul ¿Sabes quién es? Soy yo La túnica azul no, no puede ser No puedo pasarme esto Créelo, esa es amiga tuya vestida de azul Ah, mira, lo puedo quitar Puedo quitarlo, qué guay ¡Soy yo, gente! ¡Soy yo! Espera, ¿qué? What the fuck ¿Amiga esa malvada? Bro, qué cara Ya veo, Silk, te confío esto Descubre por qué los vuelos han desaparecido, ¿vale? Me, me encanta la luna esa, eh, honestamente Si da deprisa, busca a la amiga de la túnica azul. O sea, es que mira la luna, bro Es literalmente la estrella de la muerte ¿Qué cojones? Vale, pues la habita esta nos va a acompañar Silk, básicamente Hace tiempo todos los Willows del mundo desaparecieron de repente Muy guay, vale La tierra gimió y cambió Aparecieron monstruos, reinó el caos Caos es el rey de la eterna La angustia se coló por todos los rincones Es la luna del... Skashi Había una persona sobre la que no pesaba esta ansiedad quiere, quiere caramelos, bro Solo quiere caramelos Ah, los Willows ¿Willows son caramelos? Hola, Cotton. Eh, un hada. Brutal. ¡Qué puto anime, Dios! ¡Qué puto! <risa> ¡Qué puto kawaii de Sune, bro! ¡Qué puto kawaii de Sune! Me encanta esta mierda. Es brutal, es el mejor anime que he visto nunca. Más intro que juego. ¡Qué <risa> fuck? ¡Oh! Bro, es muy kawaii de Suné esta mierda Es muy anime kawaii de Suné. Eh... En el segundo Stage select, el A, pues porque no tengo otra opción Y si va por stage, es esto Las darías en el stage 2, sí, pero es que no es el caso Entonces vamos a ver. venga, va. va Va, va, va, va, va, se viene gente, no se sé jugará esto Vamos a darle duro Entonces, esto lo he jugado antes Este sí Vale, entonces, este es el disparo semi Y este es el automático Vale, entonces vamos a ir pillando el cristal. Como veis, eh, ahora tengo este disparo. Cambiamos y ahora cambia el disparo. Tenemos uno auto, uno semi. Vamos pillándolos para que, pues eso vayamos. Cambiando. Joder, macho, no lo había visto. Me lo he comido de arriba, ¿vale? Eh, y salva, te recuerdo lo que pasa. Como me digas Skill Issue, ¿cuántas veces? Eh? Te lo recuerdo. Vale, vamos a ir pa matando a estos. Suavecito. Los cristales de por sí que van botando van cambiando de color ellos solos, ¿eh? En plan, ahora está amarillo, ahora está rojo. Cuando le disparo, cambia. Este es el disparo auto. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Y obviamente aquí también hay boss fights. Como es bastante obvio ¡Casi me como esa daga! Y no me la he comido, no sé ni cómo ¿Qué QW? Un poquito, un poquito Entonces vamos a ir así, suavecito Y ahora se viene una mini, un mini boss Que sería este, básicamente plan Sin más, como mini boss Está, está gracioso, la verdad Nos van dando estas cositas Este ultra hiper mega cristal Los ojos esos no me matan Y ahí estáis viendo detrás una cosita muy graciosa, claro Vamos cambiando cristales, cristales, pillamos más cristales Bichos feos, muchos bichos feos Me aparecen de abajo ahora, lo cual es un poco mierder, creo Vale, ahí está ¿Por qué? Os preguntaréis Pues porque el, el scroll lateral tiene un problema Y es que no veis a la gente que te viene aquí Vale, vamos a hacernos un fuera Ahí está Vamos a ir pegándole poquito a poquito, poquito a poquito Ahora te leo, salva, ahora te leo Se viene, se viene, se viene Vale, y ahora es cuando tenemos efectivamente una boss fight muy guapa Danger, ¿por qué? Porque boss fight no me gusta este disparo No me gusta el disparo por... Ahora sí Este sí Este sí Este sí este sí. Este sí este. Vale, entonces Os lo explico, ¿vale? Porque esto ya me lo he jugado antes Va a hacer así Nos va a tirar unas pelotas muy graciosas Y ahora es cuando hay que subir para arriba Porque hace eso, efectivamente Es correcto Tengo dos hadas y no sé por qué Ahora vamos a pegar así Que no me hacía falta Pero bueno Porque funciona mucho mejor hacer esto Tiene un stage 2 el boss Es que A ver Este es, este es el, el nivel de práctica En verdad Tiene un stage 2 el boss Pero Pero eh, Me da igual Porque si tenemos un poco de suerte Y somos un poquito buenos No va a llegar efectivamente Al stage 2 Así que Pillamos esto Tea time Vale Vamos a ir pillando Pillamos cositas Pillamos cositas Pillamos cositas Nos van dando cosas Nos van dando cosas Nos van dando cosas Más cosas Más cosas Más cosas, más cosas. ¡Taram! Solucionado, ya está No tiene más, eh, no leo lo que pone A ver, es la luna de, esto es lo de antes Lo del mayora, más intro que juego eh, lo que te gusta a ti Que problemas de coordinación Mano, ojo, me cago en tu vida Eh, willows, vale, básicamente Por matar bosses me dan willows, brutal Vale, vale Eh, ¿por dónde se empieza? Por el medio Los bordes, todo a la vez, eh, vale Son como dulces, que le encantan a la tal cotton, en fin eh, una hostia Que me pega, espera no, ese huevo no es tuyo, crack es, es mío, te jodes, te jodes. Te jodes, te jodes. Este es el huelo enlazador. Este es nuestro primer precapito para resolver el caso. Es otro de tus raros trucos. Qué puto épico. De verdad, el, el, el esto. Oh, oh que, se que es un huevo que se mueve. Está siendo arrastrado hacia algo. Pues eso, eso es lo que te va a llevar. ¡No! ¡Miada! Ah, vale, ahora, ahora tengo que correr. Ahora tengo que correr, ahora tengo que correr. Ahora hay que, hay que correr, gente Ya está, stage 2 Entonces, ahora es cuando puedo elegir eh, Entonces, gente, necesito vuestra ayuda para elegir Puedo pillar stage B, C, D, E o F Supongo que irá por dificultades Yo creo que habría que ir por orden, ¿no? Habría que ir a la B A la F Dice Ñuco a la F porque F en el chat Pues a la puta F, venga Ale, a tomar por culo ¿Que qué va a ser stage F? No lo sé No lo sé, la verdad No, no sé nada Vale ¡Estáis dos, gente! ¡Estáis dos, estáis dos! ¡Va, va, va, va, va, va! Vale, vamos a ir pegando poquito a poquito. Soy muy malo, ya lo sabes, Salva, para ver los, las balas que me vienen. Es decir, yo veo a los enemigos, todo muy guay, todo perfecto, todo estupendo. Pero las balas que me vienen, como esa, por ejemplo, soy muy malo para verlas. Entonces, eh, aparte, no sé dónde está el hitbox aquí. No sé cuál de ellas es el hitbox. Entonces, vamos a intentar verlo. Aparentemente esas mini balas las puedo destrozar, correcto. No me gusta este tipo de disparo No me gusta nada A ver si lo puedo cambiar Ahí está, gracias Vale Lo podemos incluso cambiar otra vez No me interesa Esa me la he comido Esa me la he comido con una casa Eh, si continúa No sé cómo continuar, la verdad Así que no, no vamos a continuar Ese es el Stitch F, vale Da igual si en todas vas a morir Ah, así, ah, así ah, Muy gracioso, eh Muy gracioso Modo de entrenamiento, blue sky desbloqueado. Me da igual, nos vamos a ir al story mode. La pregunta es, ¿puedo, ¿puedo saltármelo, por favor? Por favor. Por favor. Eh, vamos a pillar a Cotton. Otra vez, ¿no? ¿O queréis pillar a otro personaje? ¿Qué pillamos, gente? Eh, Oye, ¿no te recuerda algo esta? Salva, ¿no te recuerda a alguien? ¿Mm? Marisa, creo que se llamaba, si no me equivoco. Creo, ¿eh? Un poquito. Sí, le estoy hablando de personajes del Touhou A veces <risa> ¿No te recuerda a alguien? Es la fusión entre reino y maría <risa> Vale, ¿a quién coño pillamos? A mí es que esta me llama mucho la atención Venga, va eh, Vale, entiendo que si esto me lo he pasado antes ¿Puedo, puedo, por favor, puedo, puedo ¿Puedo pasármelo? Por favor Por favor Su majestad con G hay alguna manera de pasarse esto Por favor No sé qué coño he hecho Pero me lo he pasado Ah, vale, con el R1 Vale, bien, bien, bien, bien, bien Ya está, solucionado Stage 1, uno Va, va, va, va, va Digo, es que claro Está bien verselo una vez Para saber de qué coño va el tema Pero tragárselo todo el rato Pues como que no Como que no Vale, vamos a ver Cómo funciona este personaje Eh, mola mucho Realmente digo que no sé muy bien cómo funciona el tema de lo de cargar el ataque o tal Oye, me gusta, me gusta, me gusta el tipo de ataque que tiene Me gusta el tipo de ataque Lo que me gustaría también estaría, estaría gracioso sería que pusiese el nivel de dificultad de cada personaje eh, Literalmente los, los putos dragoncitos que tiran dagas no están tirando, no están llegando a tirar putas dagas O sea, me siento, me siento muy... ¡Eh, te calmas! Mucho bicho aquí, mucho bicho, mucho bicho, repito Ahora vamos a ¡no! ¡Uh, uh, casi me lo como! Casi me lo como con patatas No me lo he comido, no me lo he comido, no me lo he comido No, tenemos skin y gente, no hay skin. Casi me como eso Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay ¿Puedo cargar ataque? Preguntita del millón ¿Excuse me? ¿Qué coño es eso? What the fuck ¿Qué cojones? ¡Rotísimo, gente! ¿Qué me ha pasado? Me lo hostia contra algo No estaba ni mirando la pantalla ¡Esto es la hostia! Eh, ¿cu ¿En cuánto tiempo creéis que nos podemos bajar al boss con este ataque? ¿Cuánto tiempo creéis que nos podemos bajar al boss? A este boss, precisamente ¿Cuánto tiempo? Venga Voy a intentar pegarle de continuo A ver cómo sale esto Muy broken, ¿eh? Muy broken este ataque Muy broken este personaje Muy broken este ataque Todo muy broken Dungeon, ¡No! Que me lo como Vale, venga vale, no, no, no, No, no, no Muy bien, muy bien Venga, al puto suelo, crack Venga, crack No, no, sí, atácame con lo que quieras Ahora hay que subir hacia arriba Vale, aparentemente me muevo más lento haciendo este ataque Pero es que me da exactamente igual Porque como podéis ver eh, No me afecta Vale, no hace tantísimo daño como esperaba, la verdad Pero bueno, que eh, Tampoco sé si estoy gastando algo Estaría guay saberlo Pero no lo sé con, con, con la Marisa esta... No, con Marisa no. Con la Coto nos lo bajábamos más rápido antes. Pero bueno, da igual. Da igual, da igual. Da igual. Eh, lo que me da miedo es que llegue al Stage 2. Porque la verdad es que el Stage 2 da un poquito de miedo. Honestamente. Y va a llegar al Stage 2. Efectivamente, acaba de llegar al Stage 2. Esto no me gusta nada porque aquí sí que tengo que tener bastante más skill de esquivado. Pero bastante, ¿eh? Tipo... Tipo bastante. Le ¿Me la he bajado? ¿Qué? Pues ha llegado el 62 2 Me gusta este personaje No tiene mucho daño, pero está muy broken Venga, dame cosas, dame cosas, dame cosas, dame cosas. Ahí está, ahí estamos Let's fucking go Eh... Columbio 184 ¿Eh? Columbio 184 dice Hello da Pues hello da General Kenobi Solucionado Eh... Te has salido de la pantalla Es facilito es facilito, me gusta este personaje, eh. me gusta mucho este personaje Vale, nos pasamos la story Vamos a ir a la B, ¿vale, gente? No vamos a ser tontos No vamos a ser tontos, vamos a ir a la B No a la F, porque F es F en el chat Y F en el chat equivale a morir, y no me apetece Lo de que cambie el disparo, también tengo que lo de que cambie el disparo Con, con el... ¿Qué coño? Vale me, acabo, vale, me acabo de tirar una bomba, Perdón, perdón, perdón, perdón Eso entiendo que son disparos Las bolas rojas, así que habrá que esquivarlos Y me acabo de comer una, correcto eh, mira, paso Honestamente, o sea Suficiente tengo ya con tener que esquivar todas estas mierdas O sea, no, no me voy a, no No me voy a preocupar por Es que, como no mate a estos bichos de mierda Luego no me dejan pasar Porque tiran bola Joder, joder, macho No sé qué coño he hecho, pero esta bola eh, Esta bola, esta bola de estos todos! ¡No! ¡Mierda! Joder F Vale, eh, skill issue, skill issue muy fuerte Vale, pues vamos a elegir otro personaje Es que me gusta, pero, pero, pero Skill issue, ¿qué es skill? Skill issue? Skill issue Vale, eh, probamos el C, gente Probamos el C después Y lo primero a ver qué personaje pillamos ¿Qué personaje pillamos? A ver, es que lo que tenemos es eh, Este personaje lo que tiene es Sube a nivel tu disparo principal Utilizando el zumbido para los disparos del enemigo Es decir, esto Esta es que recoge cristales para aumentar el temporizador eh, Literalmente no tiene vidas Es súper gracioso El disparo principal es un láser dirigido adelante Más de disparo para disparar una carga la su ataque especial es una bomba Su ataque especial también es potente Es que este, su ataque especial que es Su ataque especial es una bomba, efectivamente Un segundo ataque especial los dispara como un tiro de bazooka Qué guapo En función del cristal hay muchos que cambian en función de cristal Hay muchos eh, ¿Qué pillamos? ¿Alguno que tenga cambio por cristales? ¿O pillamos algún otro? Pillamos Marisa, gente <risa> Salva, pillamos Marisa ¿Quieres pillar Marisa o pillamos otro? Sí, quiere pillar Marisa ¡Pillamos Marisa! Vale, entonces tenemos Pulsar rápidamente el botón de disparo Mantén pulsado el botón auto Para ejecutar un ataque de disparo, básicamente O con el auto, que lo mantenemos Correcto, vale el botón de disparo para cargar el láser gigante. No es nada del otro mundo. Eh, lo podemos cargar en tres niveles. Dos y el tercero. El tercero entiendo que será un, efectivamente una tralla impresionante. Hostia, dura muchísimo. El botón especial para liberar una bomba limpiadora de batalla. Eh, bomba, o sea, sin más. Vale, ya está. No, no tiene mucho más. Hostia, estaba guay. Vale, eh, spam de R1, gente. Spam de R1, spam de R1. Stage a ver Aquí está la manqueada máxima Venga, va Va, va, va, va, va Marisa, let's fucking go Vale, no está no está tampoco roto el láser como esperaba, ¿eh? Honestamente Además, el ataque especial cambia en base a cristales, creo Juraría O puede que no, o puede que simplemente es que Tengo miedo de subir hacia arriba Porque hay cristales de mierda eh, Vale, no sé si estos sirven de algo los, las, los disparos estos de mierda Y luego está esto, que sería el tema de ¡Dos! ¡Fuera! ¡Hostia puta! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Uh! Casi me matan, casi me, me cago en la puta Los bichos del cielo estos de mierda Venga, va, va, va, va eh, El problema es que el láser apenas tiene Rango de equidistancia, vaya O sea... No dispara muy amplio, que se diga Entonces tengo que pegar como varios tiros En varias zonas de la pantalla Para cargarme a todos los enemigos que están alrededor Si tuviese un haz de láser más largo Dos Tres ¿Qué? Dos Tres ¡Dios! ¡Qué puto broken! Me encanta esta mierda, ¿eh? Está muy guapo, honestamente Plan. Es, es, es un poco XD Porque qué cojones O sea, tarda mazo en cargarlo Pero es que me da igual Está muy broken, ¿eh? A ver Equivalencia de broken Dos Tres No eran los suficientes No eran suficientes No eran los suficientes No eran los suficientes Me lo he comido es que tarda mucho en cargar la hostia fuerte Tarda muchísimo Venga, para el danger, danger, danger En cuanto se me ponga Efectivamente Vamos a cargarlo Una Dos Tres A ver cuánto daño le hace Fuera no es suficiente, aparentemente Espera, ¿cómo que no es suficiente? ¿La acabo de bajar un cuarto de la vida Una Dos Tres Le bajo un puto cuarto de la vida Hola Dos Tres otra vez Fuera Vale, sí, está muy broken He dicho, ¿me lo puedo bajar antes de que me la hostie? Pues la verdad es que no Efectivamente he muerto No, pero, pero estaba, estaba bien pensado Estaba bien pensada la idea Estaba bien pensada Quiero intentarlo otra vez Porque me gusta mucho el tema del láser contra bosses Porque lo baja muy rápido Lo cual es satisfactorio Así que eh, si, si esto es el normal, imaginaos el hard, gente Para mí para mí, no para vosotros Vosotros seréis unos pro proplayers de la orcia Pero yo no, aparte porque no sé cuál es el hitbox exact exactamente Lo cual es un poco complicado, pero lo del láser me gusta mucho eh, Salva, respecto al láser ¿A quién se parece más este personaje? Al respecto al Touhou, vaya Por el tema del láser, digo, eh o ¿A sea, quién de los personajes de Touhou lleva un láser así de tocho? Marisa, vale, correcto A la que se parece físicamente, vaya Perfecto, vale, vale, vale, bien Vale, bien Vale, eh, venga gente, eh, lo cargo yo del principio Lo cargo yo del tirón No, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea Muy mala idea, muy mala idea, muy mala idea, idea cargarlo desde el principio Es que tarda muchísimo en cargar y no sé por qué Y tampoco sé exactamente para qué sirven los orbes estos de mierda Los, los orbes amarillitos estos no sé, no sé exactamente para qué sirven, pero bueno, yo lo pillo ¿Por qué? Pues porque tiene pinta de que es útil No sé si es para experiencia, no sé si es... No sé para qué es, pero da igual tiene pinta de útil, así que yo lo pillo Que me matan, que me matan, que me matan, que me matan, que me matan No me matan, no me matan, no No me matan, no Qué ganas de vaciarle el láser en la cara al, al bicho de mierda de... No, ¡Oh, Dios Casi me lo como con patatas, llevo ya una vida menos ¿eh? Son tres vidas Como en casi todos los juegos, supongo, de, de este estilo Vale eh, Y ahora es cuando tenemos una Dos Y tres ¡Bam! Vaciada en la cara ¡Dios! ¡Qué puto broken. El láser, o sea, entiendo por qué está tanto en cargarse ¿Qué cojones? Se vacía lo que le salga de los huevos No sé exactamente Para qué es lo del tema de... el tema de... Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Y ahora es cuando Tenemos la sorpresita Que son estos bichos No voy a cargar láser porque me van a acabar matando Y ahora es cuando me va a meter el danger, danger, danger Y ahora es cuando hay que cargar el láser ¡No! Joder, me había olvidado de estos bichos Una Dos Tres ¡Fuera! Me van a matar, ¿eh? O sea, me queda, me queda literalmente una vida Y se acabó Cargamos Una Dos Tres ¡Fuera! Le disparamos normal Arriba Cargamos Una Dos Tres ¡Al suelo! Está muy tocado, ¿eh? Nivel, nivel, eh, Muy tocado. Vale, me lo quedo. Y ahora el y time este de mierda. También te digo, no tengo más que una vida, así que me van a destrozar el orto. Sí, correcto. Pero, bueno, es lo, es lo que tiene. O sea, mmm, problemas de la vida. ¿Qué decís, gente? Eh. Dale, Gaiska, juega bien. Joder, tío. Hola a todos, por cierto. Buenas tardes. Reinicia. Eh. Pues sería una opción, la verdad. Pero no sufras mucho, Gaiska... Que tenemos mini tres <risa> Gracias, producción. Son XP, sí, pero la experiencia de qué, de qué me sirve? O sea, es que es nada más que para la puntuación. Asesinado por espermatozoides. <risa> a ver, vamos a, vamos a correr para adelante. Stage B, ¿no? Hemos probado la F, hemos probado la B, probamos otro. Vamos a probar la C, venga. Asesinado por espermatozoides, eso es muy cierto, la verdad. ¿eh? Es muy, muy cierto. Eh, lo bueno de esto es que, claro, como va por ranch, pues no tardamos tanto. A ver. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale, que rayaba Digo, me, ac me han sí, acabo de tirar una bomba, gente. Porque me he equivocado de botón, básicamente. No por nada más. ¡Hay que bajar! No me gusta, no me gusta nada, no me gusta nada. ¿Qué coño es esto? O sea, el dragón está muy bien hecho, pero ¿qué cojones, bro? ¿Cómo que bajar para abajo? Bajo para abajo, pero la izquierda la tengo ocupada. ¿Qué cojones? No entiendo. Te aumenta daño y disparo. Ah, espera. ¿Tú has jugado al cotón, Snorlax? Vale, gente. Pues el Stage C, no. Te aumenta daño y el disparo. Guay. He pillado Marisa para que... Bueno, Marisa. No, Marisa no. Se llama cotón, Joder, la isca. ¡Spameo de R1! <risa> en verdad, este personaje está muy, muy guapo La carga de este personaje cambia O sea, el, el ataque cargado va cambiando Primero que el disparo va cambiando Y segundo que el ataque cargado también va cambiando Lo estáis viendo abajo a la izquierda Donde pone Magic es el tipo de ataque Primero que con cada uno de estos eh, orbes que salen Por ejemplo, ahora es azul Y si le pego es de otro color Y van cambiando, efectivamente, como vais viendo el, el tipo de disparo Ahí tengo más Me van dando experiencia también, pero... Creo que me da más experiencia asesinar bichos, creo. Ah, pues no, pues no, pues me lo dan los orbes, vale, guay. Entonces es más daño, más todo. Hay algunos que son teledirigidos, hay otros que no, pues esa, esas cositas que, que, que funcionan así. Vale, vamos, vamos, cambiando, vamos, vamos, destrozando, destrozando. Poquito poquito. También os digo que es mucho más fácil bajarse al boss con la marisa esta que con este bicho. O sea, Cotton está muy gracioso y tal Y es muy, muy bonito y brutal Porque tiene muchos tipos de ataque, como estáis viendo Pero es muchísimo más fácil bajarse al boss Con el ataque cargado de, de la equivalente a Marisa ¿Tiene otro nombre? Sí lo voy a llamar por su nombre? Lo dudo Vale, eh, ahora estáis viendo Un poquito menos de Skilisium que antes Un poquito bastante También será porque este personaje es más fácil de jugar Estaría guay lo que he dicho, que pusiesen el, el nivel de dificultad De los personajes en, al lado de ellos, es decir eh, No, pues este personaje tiene un nivel de dificultad De juego bastante alto, de no sé qué, de no sé cuánto De no sé cómo, estaría gracioso Estamos en level de experiencia 3 Vamos a ir pegando al boss, supongo que lo que le peguemos ahora al boss Nos lo quitamos de pegarle luego Ahora se vienen los espermatozoides de mierda Después de las calaveras de mierda Uh, casi, casi, me, casi me mata Pero como estáis viendo, me la suda Con, Correcto, porque estoy destrozando hortos O sea, lo que se me ponga adelante Mirad a qué velocidad me lo estoy bajando Mirad a qué puta velocidad me lo estoy bajando Sí, sí, sí. No, no, no, la mitad de la vida La mitad de la vida del primer try La mitad de la puta vida O sea Como le haga el cargado está muerto, vaya ¡Epi! Está, está, está está medio tic Está a medio tic Literalmente a medio O sea Me lo he bajado a una velocidad Ahí, dame me lo he a una velocidad que no tiene sentido, honestamente, o sea... Los, los negros son mejores porque dan 5.000 en, en vez de 500. Ahí está. Ahí estamos, gente, ahí estamos. Eh, no, pero puedo suponer... Jaja. Ja. Eh, tenías mejoras con la XP. Ah, bueno. ¡Spameo de R1! Vale, el Stage C, no. No de momento. Entonces podemos volver a probar el B... O ir a probar otro que no hayamos probado Que nos quedan el D y el E ¿Qué hacemos, gente? ¿Dó ¿Dónde caemos, gente? Él le dice, Íñigo, pues sale Twilight, muy bien, pues sale, vamos a Twilight O Twilight Como queráis pronunciarlo, da igual Va, va, va Venga, venga, gente, venga, gente, venga, gente Se viene, no voy a darle la bomba ahora Nos lo bajamos todo del tirón Venga, o sea, sin pensar, se acabó Lo que hay adelante Nos lo comemos con patatas en este, en este nivel tiene pinta de que más que bichos que nos disparen cosas Que también Me cago en la puta, no sé esquivar Más que bichos que nos disparen cosas Que también vamos a tener más eh, bichos que nos disparan ellos siendo ellos mismos Vaya O sea, nos vienen bichos y nos disparan El problema es que no sé qué coño es un proyectil en este juego y que no lo es Entonces es un problema bastante grave ese Pero bueno, como este personaje funciona por buildearse ¡No! ¿Ya tenemos boss? ¿Ya hay boss fight? Entiendo que esas mierdas me matan No sé qué coño me ha matado, honestamente Vale, esas mierdas me matan, entre otros Pero entiendo que las bolitas esas de mierda también me matan Lo cual me impide acercarme al bicho Me lo acabo de bajar, no sé ni cómo ¿Por qué vienen de la izquierda? No lo sé ¿Dónde está el hitbox? Tampoco lo sé Hazme cosas Vale, eh... ¡Ah, vale! Vale, vamos a ir pegando a los bichos De arriba, de abajo, de izquierda, del de centro de... Me gusta el verde, me gusta el... Mierda muy frenético todo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Más cadencia, más disparo, más todo. Más mierdas. Venga, venga, venga, venga. Ahí está. Destroza lo que se te ponga delante, crack. Podría hacer el ataque cargado, pero no me la quiero jugar. Creo que me queda una vida. Creo que sí, pone una P arriba. Así que una P será... Esto, esto es nuestro boss, gente, este es nuestro boss ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Ah, vale, pues estamos jodidos, gente Esto es el stage E, vale Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, me gusta de todas maneras Me ha gustado, ¿eh? Hemos llegado al boss Hemos llegado al boss, diréis, Gaiska, eres un puto manco Lo soy, pero, ¿quién está jugando? Yo y no vosotros Pues os jodéis, a todo esto, la gente que se ha hecho La mayoría de cosas, se ha hecho a AB AB, en ese orden Y luego está la gente que va a AF, ¿por qué? Pues porque sí Pero la mayoría de gente que estoy viendo Se ha hecho AB Así que eh, Pues bueno El, el A es, es lo que hay Y Cotton Qué cojones Está muy guapa O sea mmm, Rompe mucho Si yo decía que antes el láser El láser del otro Del equivalente a Maris Está roto Pues Cotton de por sí ya solo está rota Ya estamos, gente Teicha. va Va, va, va, va, va en otros juegos, en los juegos de todo juego se mide por número. Aquí se mide por letra. En los juegos de todo juego tiene este Stage 1, el Stage 2, el Stage 6... ¡Destroza, Hortos! Venga. Ya, empezamos fuerte, gente. Se empieza fuerte aquí ya directamente. Vale, no tenemos mucha potencia de fuego, mucha cadencia, ni mucha nada. No me gusta este ataque especialmente, pero bueno. Vamos con cosas... Ahí está, cosas que rompan más, cosas que rompan más el juego, vale... Creo que cada. Creo que por niveles. Claro, creo que por cada nivel que conseguimos vamos consiguiendo hadas. Y las hadas, obviamente, también disparan junto con nosotros. Y por lo tanto, destrozamos más hortos si tenemos más hadas. Y si tenemos más hadas y destrozamos más hortos, pues es mucho más fácil de eh, romper el juego. Así he explicado breve, y simple, y sencillo y básico. Estamos en. Ah, pues no. Porque estamos en level 3 y solo tenemos una hada todavía. Así que ahí estamos haciendo cosas. Eh, no, sé, no sé muy bien cómo funciona, la verdad. No lo sé. Pero me gusta. Así que no voy a cuestionarle mucho más. Destrozado del tirón. ¡Qué instanteleteada! O sea, ¿hola? Vale, tenemos dos hadas ahora mismo. Como podéis ver. Y las hadas efectivamente también disparan. Vale, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Las piernas estas se rompen. No sé qué tal. Todo muy guapo, todo muy gracioso. Vale, vamos, vamos, destrozando, vamos destrozando, vamos destrozando, vamos destrozando, vamos destrozando más Vamos pillando cristales, que nos interesa mucho Seguimos hacia adelante Más bichos a matar Más cosas a destrozar Destrozamos estos bichos eh, Tenemos un ataque bastante, bastante putamente potente Hay que decirlo Seguimos pillando cristales Seguimos, seguimos Destrozado por espermatozoides, esta vez no eh, ¿a qué velocidad nos lo vamos a bajar esta vez? A una bastante similar Sí, a una bastante muy similar Basta, pero, pero bastante mucho, ¿eh? Pero bastante mucho, ¿eh, gente? Además, como este le he dirigido Pues le estamos destrozando el orto sin ni siquiera mirarle Qué bonito Vale, seguimos bajando la vida a una velocidad da un poco de miedo A tomar por culo ¡Ah, que tira bombas! Qué guapo Sí, con Coton no nos bajamos ni una vida en el Stage 1, la verdad Lo cual bueno, está, está muy bien Está muy, muy bien no, no, no, no, no en la caja negra, mierda Ah, fuck Bueno, está guay, está guay, está guay, está guay Está muy guay Eh, no sé cuál es mi... No miss bonus, qué guapo Eh, no sé cuál es el... Mi, mi high score, la verdad Eh, vale, pues creo que vamos a ir al stage B Nos queda de probar el D de todas maneras, creo que es Sí, el D no lo hemos probado No es ir al B o ir al D, la verdad Creo que vamos a probar el B A ver si podemos pasar del segundo stage, joder yo soy muy mango, ya lo sé, pero estaría guay. Sí, que estaría bien. Espérate, espérate, espérate. Creo que lo ponemos Creo que esto se puede hacer. Podemos poner. Si le doy a. Eh, pantalla Hitbox. Siempre activado lo puedo poner. Y entonces no sé si ahora se mostrará cuál es la Hitbox o no. ¿Está la Hitbox? Este es el ataque especial, gente. Eso este es el ataque especial. No es bomba ni es nada. Este es, este es... ¿Qué me ha dado exactamente? Que yo me empane. Me va a dar otra vez Si es que me van a dar otra vez Vale, pues más que a atacar Voy a estar a esquivar, gente Porque si no Me van a destrozar el orto Y no me apetece una mierda Venga, va Esos bichos tengo que cargármelos rápido Porque si no No me dejan subir Y voy a tener que andar esquivando En plan, mucho ¿Qué? ¡Bro! ¿Qué tipo de broma es esta? ¡Eh! Un rayo, no No me gusta este tipo de disparo La verdad me gusta la mierda Así que vamos a Intentar pillar otro eh, Vale, ese sí que me gusta ¡Hay mucho bicho! Casi me Casi me destroza el orto ese Le puedes Puedes matarlos Blan, porfa Blan, porfa Vale, a ver si no me Destrozan el orto ahora ¿Qué Puto rayo de mierda ah, Vale eh, Vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Pues vamos a intentarlo otra vez, pero quiero, per quiero probar ahora el personaje que tiene temporizador, la verdad. Quiero probarlo. ¿Qué? Vamos a probar el personaje de temporizador. Entonces, eh, tutorial. Pulsa rápidamente el botón de disparo, mantén pulsar el botón auto para el disparo normal, ¿vale? Eso es. Simple, sencillo, normal. Y tiene por tiempo, efectivamente. Lo mantenemos pulsado y hace una carga que da un poquito de miedo, la verdad Y con el botón especial cambiamos de arma Amigo, amigo, amigo, amigo Tus tipos de disparo de disparo de cara también cambiaría Es un rayo, pero es muy de corta distancia Entonces entiendo que habrá que acercarse mucho al personaje en cuestión Vale, eh, no sé cuántas armas disponibles tiene ¿Qué coño es? ¿Es una bomba? Sí, es una bomba Vale, también perderás tiempo si recibes daño Amigo, llevarse una hostia aquí no te hace morir instant amigo Vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy a dejar esto mientras voy al baño, ¿vale? Dejo la cinemática mientras juega al baño Gente, os dejo la cinemática por si no la habéis visto antes Ahora vuelvo 妖精王国最大の危機です 見にまさか。そうじゃ。お前には青木衣裳まと ある日のこと、突然 He vuelto, gente eh, Entonces, ¿cuál es la gracia? Lo que os quería yo comentar De momento, tal y como lo estamos viendo Está Cotton eh, bastante guay para empezar Porque tiene mucho disparo y se va bildeando muy fácil Luego, eh, Marisa, pues como que XD El equivalente a Marisa, no se llama Marisa, pero bueno, da igual El equivalente a Marisa, XD Porque lo potente que tiene es el rayo Pero es la tercera carga, si no es rayo es ultra débil Y no renta para la cantidad de tiempo que tarda a cargarlo El tercer rayo sí que renta El problema es que el disparo normal Para hordas muy potentes de enemigos, como que no Y vamos a probar a esta pava Que es la que no tiene vida, sino temporizador Entonces cuando más hostias nos peguen Más jodidos estamos Y cuando acabe el tiempo, pues explotamos, gente O sea, no queda otra entonces podemos cambiar con ataque especial de tipo de disparo, pero creo que este está bastante roto de momento. Y efectivamente cada vez que consigamos un puto cristal de estos, lo, cual, lo que no entiendo es por qué si les disparo suben. Pero cada vez que consigamos un cristal de estos, eh, subimos de tiempo. Entonces recuperamos tiempo. Pero como podéis ver de momento está bastante broken. Bastante, bastante broken. ¡No! Ahí. Tiempo. Dózme tiempo, dame tiempo, dózme tiempo, dózme tiempo, tiempo. Prefiero el tiempo, gracias. ¡Dámelo! ¿Dame? ¿Por qué no me lo da? ¡Qué malos son! No me dan mi tiempo Dadme tiempo! Que no me quiero morir Cuando recibo una hostia eh, El tiempo se nos va a la mierda, ¿eh, gente Entonces, de momento vamos bastante guay Me gusta, me gusta este tipo de personaje La verdad eh, No he probado ni el ataque cargado Que no sé lo que es, honestamente si me lo, no, no me lo estoy bajando tan rápido Como me la estaba bajando antes Lo cual no me gusta ha acabado yéndose en vez de matarla Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir consiguiendo tiempo Creo que con el boss vamos a poder probar el cargado Lo cual me interesa bastante, eh, la verdad Y la verdad que están cayendo bastante rápido Hay que decirlo, o sea Sí que es verdad que están cayendo bastante rápido Así que el tiempo de momento no es una preocupación Pero como el ataque colgado no sé lo que es Pues no me la quiero jugar todavía, todavía al menos Joder, he fallado, ahí está a este también le he fallado No pasa nada Danger, danger, danger, danger Vale, vamos a probarlo Una Dos Tres ¿Cuántas cargas tiene? Solo una ¡Epi! Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo Está guay, está guay, está guay Mira, eh ¡Pum! Ahí está, le he dado No muy efectivo, la verdad Pero le he dado No me lo estoy bajando Ni de lejos tan rápido como me gustaría Pero ni de lejos Recuperamos tiempo Claro, ese es el problema, que esto es para ir muy try hard. ¡Bam! Pero no hace... Sí que... Oh, bueno, a ver. Es que el cargado no es tan bueno. El problema es que a la velocidad a la que le estoy pegando voy a llegar a Stage 2. Pero de fijas. Y la Stage 2 del bicho es un poco más complicado porque ahí ya no me puedo centrar tanto en atacar y tengo que centrarme muchísimo más en lo que viene siendo defender. Lo cual eh, empieza a ser un problema. Ahí está el Stage 2. Correcto. Y ahora tengo que centrarme en que no me dé... Porque como me dé, estamos jodidos, gente. Eh, como podéis ver, no es tan fácil esquivar como lo puede llegar a parecer en determinados casos. Estoy intentando que no me dé todo el puto rato. Se basa en defensa... ¿Me la he bajado? ¿Cómo que yo me la he bajado? Vale, el tiempo se para. En, el, en la zona bonus esta el tiempo se para. Como era bastante de esperar, pero bueno, da igual. Eh, pues no está tan mal el personaje. Más que nada porque al no tener vidas, pues no estás con ese estrés También os digo, teniendo en cuenta cómo va, cómo se mide el tiempo Podemos llegar a tener 4 o 20 segundos Nice eh, El meme tenía que hacerlo, lo siento Vale, pues vamos a irnos al stage D, creo Porque no lo hemos probado más que nada Entonces... Podemos irnos al stage D o al stage F También puede ser Venga, vamos, vamos a probar el D El D no lo hemos probado todavía por favor que no sea otro de scroll vertical Por favor Por favor O sea, es un juego de scroll lateral hecho en vertical El stitch C eh, Es de este Es de vertical, ¿verdad? Posiblemente No, mejor aún Es más raro He cambiado de tipo de ataque Ah, tenemos varios Tenemos varios ataques Vale, vamos a ir así Poquito a poquito Poquito a poquito Simple, sencillo Ah, vale Las, las plataformas esas de mierda se caen Lo bueno es que al tener ¿Cómo coño? Ah, vale esto es puro skill ¡No! Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Sí, llevo un poquito de poco Mario Íñigo, Pero creo que, esto es, creo que esto es un poquito más complicado, ¿eh? La verdad Si me lo permites Si me permites la... Sí, venga tu, tu, tu, ¿Cuántos más? O sea, ¿qué nivel de esquivado tengo, necesito tener aquí? buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah Como que no sé ni lo que estoy haciendo Honestamente, ¿eh? Hablando O sea... ¡Ah! ¡Dame tiempo! ¡Dame tiempo! ¿Dónde con ha ido el tiempo? ¡Está aquí! ¡Dámelo! 50... 50 segundos Este es el boss No sé qué tipo de disparo tiene También te lo digo Vale Tiene pirámides Entiendo que para defenderse Tiene mucha pinta Además que no me está dando diamantes Por lo tanto, esto es eh, El que antes caiga Si él... Por vida o yo por tiempo No tiene vida que le está dando Esto es el miniboss Esto es el miniboss ¡Kiko! ¿Desde cuándo? Y esto es el miniboss del stage D Sí Son tu, los que podrían haber sido tus hermanos, Íñigo. ¿eh, los que podrían haber sido tus hermanos <risa> Vale, eh, pues vamos a intentarlo otra vez O sea, me da igual Jack sé que soy mi manco, gente O sea, lo siento de verdad Lo siento de verdad por ser manco Pero está muy guapo el juego Qué cojones, me gusta mucho eh, Nos lo bajamos todo más rápido con Marisa También os digo tiene, Hemos probado a Cotton Hemos probado a Luffy Que es Marisa Luffy de Monkey también Ya de paso Hemos probado a Fine Y hemos probado a Ria Que está muy guay Nos falta Kawashi y Apli ¿Cuál de los dos? Lo que tenemos es, Kawashi, el disparo principal cambia en función del color de cristal, como la Cotton de toda la vida Su ataque especial dispara y engancha a los enemigos con su cebo, es el, el ataque especial Y un segundo ataque especial los dispara como un tiro de bazooka, ¿vale? Entonces como enganchar, tirar ¡Ah, claro, qué guapo! Es, es como, como cuando con Yoshi te trabas a los enemigos y luego los lanzas Lo mismo Y luego el disparo principal cambia en función del color de cristal Dices, no, es que Kawashi, pues lo probamos ahora Kawashi eh, mantén pulsado el botón de disparo para lanzar un hechizo. ¿Cómo? Apuntar para atrás Creo que no se puede Creo, ¿eh? El disparo principal cambia en función del color del cristal eh, O lo mismo, pulsado el botón de disparo para lanzar un hechizo ¿Vale? Y atrapar los enemigos y lanzan con ataque especial Vale, pues vamos a probar algo así Ya que lo ha dicho Snorax Entonces, tutorial L Disparamos para hacer eso Sin más ¿Vale? El auto Y luego Lo cargamos para lanzar esa mierda que tiene esos dos tipos, aparentemente O incluso tres recoge tres enemigos para ganar experiencia Subirás de nivel, ¿vale? Y cuando, cuando subas de nivel, tu ataque gana un nivel de poder estúpido Los cristales rojos, azules y verdes llenarán las reservas de magia También cambiarán tu tipo de disparo actual ¿Vale? Bien Pulsa el botón especial para, el, para lanzar, disparar el señor o de Kawas en tu dirección de movimiento ¡Ah, ¡Amigo! Puedes atrapar enemigos Ahí está el, el, el disparo hacia atrás Pulsa el nuevo botón especial para disparar a los enemigos a... ¡Eh! Qué guapo, ¿no? Vale, bien, ya está, eso es todo. Vale, vale, vale, vale. Vamos a probarlo. Lo que necesito básicamente es buildear. ¿Por qué? Porque cuanto más nivel, más potencia. Ya estamos, gente. Eh, vale, vamos a probarlo. A ver, a ver qué tal sale esto. Yo estoy haciendo esto por puro try. O sea, no esperéis que me pase el juego, no esperéis que me pase dos putos stages. Eso estoy haciendo por puro try. Esta me recuerda a Misty la de Pokémon. Ya de paso, aviso. Eh, vale, eso era el ataque especial. Me equivoco, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Vamos a pillar experiencia, efectivamente. Vamos a ir pillando, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Vale, ahora esto empieza a ser más potencia esto empieza a tener más potencia de fuego. Esto empieza a tener bastante más potencia de fuego. A ver si no me matan de primeras y así puedo hacer más cosas guapas. Caeró tú. Uh. Caeró es a tu casa, básicamente, en japonés. Vale, vamos a seguir pegando, vamos pegando Vamos consiguiendo cristalitos, que es lo que necesito Ni más ni menos Vale, si esto empieza esto empieza a ser potencia de fuego Esto empieza a ser bastante potencia de fuego ya Vale Vale, eso podría haberme lo llevado pero no me lo he llevado Vale, y vamos a intentar llevárnosla a esta en el menor tiempo posible Pero como me estoy dando cuenta eh, Tiene bastante, bastante limitado el rango de disparo, en verdad, ¿eh? Me lo he llevado, sí, pero tiene bastante limitado el rango de disparo ¿Vale? Seguimos llevándonos, seguimos llevándonos cosas, seguimos llevándonos, seguimos llevándonos y seguimos llevándonos Y ya estaría Y con esto ya estaríamos bastante piola ¿Vale? Entonces seguimos tirando para adelante, seguimos tirando para adelante Empezamos a tener potencia de fuego Mi pregunta es, ¿será suficiente como para hacernos como con Cotton y bajarnos al boss en el tiempo en el que nos lo hemos bajado antes? Espero que sí La verdad que lo espero y la experiencia también, que renta mucho eh, Los espermatozoides estos de mierda Vale, ¿a qué velocidad nos lo bajamos? Vale, da un poco de miedo, sí no es, no es muchísimo, pero da un poquito de miedo, sí Y lo mejor es que, claro, también tenemos esto, efectivamente Entonces me puedo simplemente acercar a él Nos hemos bajado ya más de un tercio Además le puedo ir dando desde atrás, ¿correcto? Vale Vamos a ir bajándonoslo, más más, más, más, más, más, más, más Seguimos pegándole y lo de la magia Y diréis, ¿qué es lo de la magia? Lo de la magia es eso Correcto, bastante broken Vale, nos lo bajamos de esta, gente Nos lo bajamos de esta Ahí está, ahí está, ahí está Cero kills Ya pasaría dos niveles eh, Necesito potencia de fuego, toda la que puedo O sea, cuanto más nivel, más potencia de fuego eh, es así de básico Porque siendo tan manco como yo Pues lo que... Ah, oh, vale Siendo tan mango como yo, eh, lo que renta verdaderamente es el, el la potencia de fuego Porque cuanto más rango de disparo tengas y más daño por disparo es mucho más fácil Vamos a saltar al B, venga Que es el orden en el que supuestamente hay que hacerlo Repito, supuestamente Se supone que con el ataque especial lo que hacía era pillar enemigos y luego los podía lanzar con el mismo ataque Vale Vale, vamos a ir poquito a poquito, ¿vale, gente? Que no nos peguen, que no nos peguen, que no nos peguen Vamos a ir poquito a poquito, porque porque ya tenemos un ataque Bastante potente, bildeado. Entonces, cuanto más potencia mejor Sí, correcto, pero tampoco nos hace falta Una puta burrada, no me he tirado bomba Porque no tiene bombas este personaje en un principio, creo Y vamos a ir bildeando poquito a poquito Cogiendo cristales, todo suave, todo guay Todo chilling, todo perfecto Vale, me estoy llevando los... Mierda, no me... Vale, sí, iba a decir que no me gustaba El tipo de disparo que había conseguido, sí, es que me gusta Sí, sí que me gusta, sí, pero este me gusta más entonces, más potencia. de fuego Yo sigo disparando, o sea, me da igual, tiene un rayo láser, vale. No me ha dado, no, espera, ¿me ha dado? No me ha dado. A todo esto, ¿por qué coño solo tiene una vida? ¿O eso se supone? Porque pone un OP arriba. Se supone que este personaje tiene varias más y no me han matado ni una vez. Exactamente. O sea, digo, porque no me han matado ni una vez. No lo sé. Eh, ah, no, vale, sí, sí, sí, sí que sí que sí que tengo más. Vale, ahí está, ahí está. Ahora me queda una. Ahora mismo me queda una. El problema es que estos capullos, efectivamente, su disparo sube. Entonces... No mando y no sé ni cómo. Vamos a cargarnos a los de los rayos, porque estoy un poco hasta los huevos, te digo. ¡Epi! Vale. ¿Qué cojones? Me he quedado sin vidas, ¿no? Ah, no. Vale, ahora me quedo quedado sin vidas. Correcto, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a ir suavecito. Venga, gente. Ahí está. Creo que este es el miniboss. Vale. No sé qué coño ha pasado ahí, pero me da igual. Eh. No, scroll hacia abajo, no. Scroll hacia abajo, no, scroll hacia abajo, no, scroll hacia abajo no. Ah, vale, no, what the fuck. Los cambios de perspectiva me encantan. Y la lunita esa me encanta, también os lo digo, eh. Ahí está, ahí está. Potencia de fuego, venga, a tomar por culo. Vale, seguimos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante, gente. Seguimos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante. No, espera, ¿qué? Pero no me ha avisado Me cago en la puta Pero bueno Lo hemos hecho bastante guay No sé cuál es el botón de continuar También os lo digo, eh. honestamente En plan No sé cuál es el botón de continuar ¿Es de que la puntuación se restablece a cero. Sí Pero es que no sé cuál es el botón de continuar <risa> Honestamente eh, Me ha gustado este personaje Nos queda uno de probar Entonces, ¿volvemos a probar este o cambiamos? Yo ahora estoy utilizado el Pokémon RP en GTA V Lo sé, te suelo ver en el, en el Discord jugando Entonces, ¿volvemos a probar Kawase o cambiamos a Apply? Pero vamos a ver ¿Qué hacemos, gente? ¿Dónde caemos, gente? A todo esto, ¿qué hora es? Vale, vamos pidiendo tiempo eh, ¿Qué hacemos? ¿Apli o Kawase, gente? A probarlas todas, digo, ¿eh? más que nada o sea... Apli, pues apli, venga, al suelo Entonces, tenemos de tutorial Botón de disparo normal Hostia, puta El nivel de, el nivel de, de velocidad de dedo que tienes que tener para eso La carga sería Dragón Vale, no, tenemos, tenemos tres tipos de carga, efectivamente Rayo, dragón, esto es como, como cotón Carga, dragón y el tornado Luego, con la experiencia eh, vamos consiguiendo esto Y va, claro, con más experiencia El disparo va cambiando también Y con los tipo, con los que no son amarillos También va cambiando el disparo No me gusta el azul Lo último que tenemos es Con el botón especial ¡eh! ¿Vale? Y luego entiendo que Mientras botas a un enemigo Pulsa el botón especial para saltarlo de nuevo Esta es nuestra bomba Pillar un enemigo es nuestra bomba No he pillado enemigos antes porque suficiente tengo ya Con aprender cómo funciona el juego de base Me encanta hacer esto No sé cuál es el botón de continuo, la verdad También os lo digo No, no, sé, cómo, no sé cómo hacer el, el continuar Me da igual que me reseten a cero, quiero continuar Buenas, HouseXR Un saludito, crack Vale, eh, entonces, a ver qué coño hace eh, Vale, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado me he equivocado, le he dado el botón de ataque especial. Vamos a ir consiguiendo de mientras experiencia y esas cositas. Más potencia de fuego, más potencia de fuego, más potencia de fuego, gente. Más potencia de fuego, gente. Mucha más potencia de fuego. Me da, que me da, que me da, que me da, que me da, que me da. Que no, que no me da, que no me da, que no me da, que no me da. Que no me da, que no me da. Lo gracioso es que cada vez que le damos a los cristales, el cristal cambia de color. Cada vez que le disparamos. Entonces vamos a ir pegando, pegamos, pegamos, pegamos. Mierda, me he quitado ese. Eh, pillamos, pillamos Más potencia de fuego, más potencia de fuego más potencia de... No, el azul, no, el azul no me gusta El azul no tiene poder El azul no tiene poder No tiene cadencia, ahí está El azul no A ver, bro, que hará muchísimo daño Pero es que hay que ser súper especial Con el azul y no me gusta Pégale, pégale más, pégale más, pégale más Pégale más, pégale más ¿La he matado? No la he matado siquiera Para que os hagáis la idea Bro, de verdad, por favor, gracias Poder, potencia de fuego, venga Va, va, va, va, va no es, es, el, el verde no es muy potencia de fuego, me gusta más el rojo, la verdad eh, está, Están saliendo disparos por todas partes Me gusta, me gusta, me gusta bastante Ahí está, potencia de fuego, venga, venga, venga Venga, venga, venga, venga, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, el verde no es mucha potencia de fuego, me gusta más el rojo el problema es que tengo que coger cristales y pegarles es inevitable, así que no azul, no, no azul, no, no azul, no, no azul, no. Vale, ya está. ¿Cuál es el nivel de potencia de fuego de esto? El suficiente, vale. No es Cotton, pero sigue siendo bastante potente eh, potencia de fuego, la verdad. Vale, eh, vamos a, creo que esto es dirigido, así que tiene bastante pinta de que le puedo ir dando, incluso si no le estoy apuntando. Y aquí lo mismo, eh, vamos consiguiendo potencia de fuego. Prrr. Ra, pa, pa, pa, pa, pa. Arriba. Vale, no apunta tanto a él. Pero sí que es un poquito te lo he dirigido, ¿eh? Un poquito, solo un poquito. Solo que apunta bastante arriba también. También os lo digo. No le estoy bajando la vida tan rápido como me gustaría, lo cual no es nada bueno. Lo cual, efectivamente, no es nada bueno. Eh, no voy a coger el azul, no me da la gana. Vale, y ahora es cuando. Eh, switchea, y ahora es cuando pasamos de. Tener que atacar a tener que defender Porque primero tenemos un ataque automático Y segundo, eh, esta mierda ¡Nos destroza el orto! Vidas ninguna, no me quedan Lo bueno es que empezamos en rojo, correcto Pero no me quedan vidas ¿Tita y moda? Vale, ¿para qué, ¿para qué coño disparo? Si ya no me hace falta ¿Vale? Seguimos pillando, seguimos pillando Seguimos pillando cosas Vale, ¿Vale? ¿Vale? El hitbox de las cajas estas es un poco extraño También os lo digo, eh pero bueno, no pasa nada eh, Puntos poquísimos Además apenas he cargado Apenas he hecho ataques cargados Pero bueno eh, El stage es que me ha gustado bastante Honestamente, entre la que estamos jugando ahora y la que hemos jugado antes Me quedo con la de antes, ¿eh? sin duda alguna De momento mis fabs son Cotton La de antes Y la que hemos jugado al principio que tiene un ataque de... En, ultra potente de, de fuego Pero bueno, eh, vamos a ir esquivando ahora Poquito a poquito, poquito a poquito ¿En serio? Vale, pues vamos a cogerla de antes porque me ha gustado bastante No sé cómo conocerá el botón de continuo No sé cuál es el botón de continuo Nadie me ha dicho que haya un botón de continuo, la verdad Nadie me lo ha dicho eh, Vamos a pillar la otra que me ha gustado Luego probamos un extra después antes de terminar Un nivel extra Nivel eh, te quieres morir Pues me gusta Kawase, me gusta ría también pero está, está gracioso A ver, coton es que es la, la Sencillo, o sea, es, es lo más Básico, de esta lo que renta es el cargado La de tiempo es ir a Tryhard De absoluto, porque tienes que tener muy bien Marcado todo, y Rian, en verdad No sé cómo buildea su ataque, pero Tiene bastante potencia de fuego, la verdad Así que me quedo entre esa y Kawase De momento vamos a llevarnos a Kawase, venga Que tiene potencia de fuego, venga, vamos palante gente! palante El stage time me lo paso, o sea hasta ahí llegamos todos, ¿vale? <risa> el stage time me lo paso. El resto ya va a ser otro tema. Va. Es que me recuerda muchísimo a Misty de Pokémon Bro, pero mucho. ¿eh? Entonces, el primer ataque, el primer ataque es bastante, como estáis viendo, low, que se diga, o sea no tiene mucha potencia de fuego. Pero según vamos buildeando según vamos bildeando y se buildea muy rápido, como estáis viendo, pues es más poder y más potencia y más mmm, destrozo absoluto y máximo. Y, y más potencia ¿Le he dicho ya potencia? Joder, macho Que destroza mucho este bicho Es que destroza mucho, de verdad O sea, que no, no os lo digo porque sí El disparo de tipo azul No me gusta mucho, la verdad Pero bueno, eso es lo que hay Poten ay, ay, ay. Ahora sí Poder, poder, más poder, más potencia Contra el miniboss que me va a tocar ahora Estoy un poco jodido, sí, no os lo voy a negar porque este ataque tiene un rango muy Bastante limitado, eso casi me lo como Pero... ¿Hola? ¿Ese nivel De hostia? Que me le he bajado en 0, Es que me lo, me lo, este, este bicho baja todo Muy rápido, este bicho se baja todo muy rápido Vale, eh, Venga gente Uy, que queréis salir, pues como que no, eh Vale, dame Ahí está, pillamos esto Pillamos esto también, pillamos esto también ¡Potencia de fuego, gente! Cuantas más hostias le demos ahora, creo que menos hay que darle luego eh, Tienen casi todos algún tipo de ataque teledirigido, hay que decirlo, sí, correcto Vale, y ahora es... ¿A qué velocidad nos lo llevamos? Pues mira, os lo voy a decir ahora mismo Mirad la barra de abajo Un poquito de puto miedo, sí, correcto Mitad de la vida fuera, nos aguantamos arriba nos pegamos atrás porque así podemos darle desde bastante pronto. Nos pegamos a él porque podemos hacer más cosas más graciosas. Como por ejemplo esto. Vale, le queda como un cuarto de la vida. Nos ponemos atrás porque le damos antes. Seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos adelante. Tipo de disparo que le destroza el auto más rápido. Y pillamos esto. Eso es. Porque eso nos da bastantes puntos que antes no me he dado cuenta de que tenía que pillarlo Vale, vamos a ir pillando, pillamos, pillamos, pillamos, pillamos más, pillamos más, pillamos más Comparad una cosa, ¿vale? Antes hemos terminado el stage con 25.000 puntos 25k Vaya Qué magia, ¿verdad? Impresionante Entonces tiramos para adelante Y ahora yo jugaría el stage B Llevamos bastante rato con el stage B y estamos fallando eh, ¿Queréis que cambiemos o no? Vamos a irnos al F ¿Qué cojones? Vamos a irnos al F Stage F, va. Es que las ranks que se hace la gente son un poco XD, la verdad. Tendría, tendría que mirarme lo que se hace la gente. Y aparte entender qué está pasando en pantalla. Porque si no entiendo lo que está pasando en pantalla, no sé qué coño me está matando. Honestamente. También hay que decir que el Stage F es... ¿Hola? Ha cambiado el modo de disparo. Bastante heavy, ¿eh? Vale, vamos a ir Esos no me gustan nada. Pero si no les doy margen a disparar, pues estamos bastante tranquilos. Si, si ese es el margen de disparo que les estoy dando, que es una puta bola... Pues me quedo bastante... Uy, casi me da eso ¿Por qué coño? No les estoy dando margen ni a disparar O sea, no no no no va en coña O sea, mirad eso Que simplemente miradlo No, no tenéis que hacer más que mirarlo Vale, entonces seguimos para adelante Seguimos para adelante Los bichos estos que me quieren matar Pero no les estoy dejando seguimos disparando con la bola de fuego esta de mierda eh, No sé dónde está el miniboss Y no sé cuál va a ser Se suponía que eso tenía que haberme disparado o sea, me, me, me gusta Me gusta lo que estoy viendo, la verdad Mira, estos, estos sí que les ha dado tiempo a dispararme Ah, no me ha dado tiempo a darle Ahí había algo que no he llegado a verlo Porque estoy más ocupado en intentar esquivar, la verdad No sé qué tengo que esquivar Porque mmm, bastante quise, la verdad Hay que decirlo Aquí se supone que me están intentando tirar cosas Casi me como eso ¡Eh, perdona! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me giro hacia el otro lado? No puedo girarme hacia el otro lado No puedo girarme hacia otro lado, no es justo Esto creo que es el miniboss De momento vamos a intentar esquivar Que sería lo interesante ¿Cómo coño esquivo eso? ¿Tengo bombas? Estoy intentando Pillar enemigos No, no, me voy fuerísima, me voy fuerísima me, me voy muy fuera, me queda una No, pues no, pensaba que me quedaba una eh, No sé qué coño es eso, pero no sé cómo coño girarme O sea, no me puedo girar ¿Qué se supone que tengo que hacer? No me puedo girar No entiendo también os digo, 360 y tantos mil O sea, es una mierda, sí, pero coño Para ser yo, en dos stages eh, Vamos a darle otra más Pero, pero, pero Ahora sí vamos a jugar con lo que a mí me interesa ¿Y qué me interesa a mí? Correcto Esta bicho, ¿por qué? Porque está muy broken, ¿por qué? Porque el ataque principal es una mierda, os lo digo desde ya El ataque principal es una absoluta mierda o sea, mmm, Y que me diga lo contrario, eh, que lo pruebe Pero el ataque principal es una absoluta mierda ¿Por qué? Porque no tiene daño suficiente ni cadencia Lo roto de esto es el ataque cargado Pero es que el ataque cargado es constante, es de ráfaga Entonces, El ataque principal es este, haceos la idea Este es el ataque principal ¿Qué diréis? Joder, no está mal El ataque cargado Decidme quién exactamente Puede hacerle frente a esto Que literalmente no os estoy dejando ni salir en la puta pantalla Que me quieren disparar, no pueden, no pueden ni salir en la pantalla. O sea, me los estoy cargando desde que salgan. Casi todos los ataques que están saliendo, casi todas las explosiones y mierdas que están saliendo, me voy a llevarlos de abajo. Casi todas las explosiones y mierdas que están saliendo están saliendo justo el borde de la pantalla. O sea, es que no tiene sentido lo broken que está ese personaje. Mirad, el miniboss, ¿vale? Que se viene ahora. El miniboss. Venga, que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca Esperad, ¿eh? Esperad, esperad, esperad, esperad, esperad. esperad. Esperad, ¿un poquito? Vale, ahí está, ahí está el miniboss ¡Epi! Esa me la he comido, hay que decirlo, eso, eso hay que decirlo, esa me la he comido Ahí está, Sabéis qué hago miniboss? Vale, me da bus ahora, que está muy guay No tiene tanto daño como aparenta, pero, coño, que es que tiene una cadencia que da miedo, ¿qué cojones? También os digo que no sé muy bien cómo funciona por el tema de cristales O sea, la experiencia cómo me la dan, porque no lo sé porque no me están dando experiencia ahora mismo Tampoco sé a qué velocidad me voy a llevar al, al gordo este de mierda Lo que no entiendo es por qué exactamente tengo que pegarle yo ahora si, si luego voy a tener que bajarle la vida Y no le ha bajado una mierda de la barra de vida Ahora es cuando aparece Y ahora es cuando yo le estoy bajando la vida Bastante decente de velocidad, la verdad, ¿eh? Hay que decirlo, o sea Va bastante guay Ahora me voy para arriba un poquito Epi, Esto esto hace más daño No, la verdad es que no Y el especial es Bomba, vale Pensaba que era otra cosa ¡Ah! Que me da esa mierda Venga, bajamos A pegarle, a pegarle, a pegarle No sé si va a llegar al stage de bruja Creo que sí, ¿eh? Venga, va Un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito más Le queda muy poco, le queda muy poco Va a salir ahora el stage de bruja, creo Sí, sala este es de bruja, no pasa nada. No pasa nada porque apenas le queda vida, en verdad. O sea, es cuestión de esperar, Espera, Ahí está. Aguantamos un poquito y y, está. y esto lo que hace es llevarse. Esa, esa cosa que habéis visto, esa zona. ¿Por qué no hay suelo ahora de repente? <ríe> o sea, XD. Bueno, pues nada, gente, no hay suelo. Ahora, nos jodemos. ¿Cuántos puntos? 2.20. También os digo que me queda una vida nada más, pero bueno. Vale. Eh, esta es la nave... Lo leo. Saibariar. Supongo... Creisear las balas. Pues no lo sé, honestamente. No lo sé honestamente por un sencillo motivo. Porque no he jugado al juego original. Entonces... Eh. XD El E era el Twilight Y el C era el que era una mierda Que eran cuevas Eh... vamos, el... no, si nos sale otra vez Pues no lo sé, la verdad Pero si con lo de la nave Te refieres al personaje No sé, no sé muy bien El ataque especial juraría Que es bomba de esto Cada cuándo se cargan No lo sé eh, creo que tengo 4 del tirón Ah, mira, mira, mira, mira Ahora ahora acaba de buildar el ataque principal Y ahora el secundario está mucho más roto Está mucho más roto Pero ahora estoy en nivel de experiencia 2 Cuando la mayoría, hacia, el min, hacia la mitad del nivel Ya puedo llegar con la mayoría al nivel de experiencia 3 Ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Y estos serían demasiadas balas a esquivar Por suerte estoy todavía invulnerable No durante mucho tiempo este Esto me gusta porque aquí no tengo que preocuparme de esquivar Cuando estoy con la bola roja esta de mierda puesta estos bichos vienen a por mí, correcto Así que tengo que llevarme a todos los que pueda Antes de que siquiera lleguen a acercarse Que suelen ser unos cuatro Ahí está Seguimos hacia adelante, seguimos hacia adelante Seguimos hacia adelante Oye, nos los estamos bajando todos bastante rápido, ¿eh? Hay que decirlo Fuera, todo No se está dando tiempo El problema va a ser el miniboss Porque cuando se coloca a la derecha estoy jodido Eso es lo primero y lo segundo porque no me queda más que una vida Que es esta, o sea, se acabó, no hay más eh, de todas maneras... ¿Qué me ha dado exactamente? No me ha dado nada. El juego original es el Saibariar. El Saibariar... El Coton Saibariar será entonces. Porque es la saga de Coton, este juego. O sea, es el 30 aniversario. Vamos a pillarnos a la original. El normal. Vamos a pillarnos a... Venga. Ahí está, Coton. Correcto. En el Saibariar, si gracias... Eh, por favor, define gracear, House, ja, lo siento. <risa> si graceas las balas, subes de nivel y ganas frames de invulnerabilidad. Eso te Vale, entonces te referirás al personaje especialmente. Vale, sí, sí, tiene pinta. ¿Qué es el rank? En este sentido, vaya. O sea, el rank de qué? Saibariar es un smum. Smoop a, a lo mejor te refieres al personaje Vale, vale, vale, vale. Vamos a pillar vamos a, vamos a ir poquito a poquito Con estos Vamos a ir buildeando ataque Que es lo que me interesa Ahí está Con Cotton se builda El ataque bastante rápido Hay que decirlo La verdad O sea es un personaje que no exige mucha, mucho control de, de armas ni de nada, como podéis estar viendo ahora mismo. O sea, es todo bastante instantáneo. Sí, esto. Sí, esto. Esto. Esto, Cotton, esto. Es un personaje que no exige mucho, mucho nivel de control de, de armas ni de nada, básicamente. El voz este creo que me lo voy a bajar bastante rápido, creo. Bro, de verdad, el hueco es ínfimo O sea, hay que decirlo Vamos a ir pillando Vamos a ir bailando un, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más y un poquito más Venga Ahora te leo House, tío Un momentito Ahí vamos pillando más, más, más, más y más Vale, a ver si nos lo bajamos relativamente rápido Potencia de fuego, máxima y absoluta Y bestial y brutal Y máxima y absoluta otra vez Joder, macho eh, ¿A qué velocidad queréis que nos bajamos esto? Ah, qué guapo, ¿no? Ah, vale me, me los ha disparado para arriba Porque yo estaba arriba, qué guapo Vale, eh, Lo gracioso Los verdes estos van teledirigidos O sea que le estamos haciendo exactamente el mismo daño todo el rato. Estamos en level 4, ¿eh? Con este personaje ya ahora. Eh, le queda un cuarto. No llega. Eh, casi que nos lo bajamos estando mm, hacia atrás. Ya está. No, no, no ya está. Cae ya, cae ya, gente. Cae ya, cae ya, cae ya, cae ya, cae ya. Cae ya, jaja. O el personaje del Genshin Impact. Eh, pillamos mm, cosas, cosas, más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Más cosas, más cosas guapas, más cosas guapas, más cosas guapas. Ahí estamos. A ver... Si subir de nivel, el tiro es más poderoso, pero también sube el rank, ¿vale? Eh, Gracear es tocar las balas sin que te toque el hitbox. Ya, el problema, te explico cuál es el siguiente. Eh, tú en Touhou, no sé si lo has jugado, en Touhou tienes una bolita que cuando shifteas se ve... Ah, es verdad, que la, que la cámara está ahí Vale, tú tienes en el Touhou una bolita, tienes como el personaje y tienes en el medio una bolita blanca Y cuando shifteas, se ve la bolita, vas más lento, pero se ve la bolita Y ese es el hitbox, salvo que te den ese punto en específico, a ti no te mata Pero yo aquí, según lo que estoy viendo, el personaje entero tiene hitbox Salvo las cosas adicionales, es decir, el personaje que tiene una nube debajo, pues la nube no es hitbox Pero el personaje entero es hitbox, entonces en el caso de Cotton, todo es hitbox, incluso la escoba Ese es el problema que veo yo Rozar las balas, digamos Sí, la cuestión es cómo rozo sin que me pegue al hitbox Si cualquier mínimo detalle le pega al hitbox Es que es un poco X de eso Vamos a irnos al stage B Que ahora mismo tengo bastante buildeado el poder para ello para, para el stage B, vaya Eh, venga ¿Soy muy manco? Sí, lo siento Pero honestamente me gusta Me gusta porque supone un reto Para mí al menos Eh, como podéis ver, destrozo todo Eh, me gustaría saber también, os lo digo, qué coño están diciendo en japonés Pero bueno, da igual Entiendo, entiendo que no todo es posible Esto es ir literalmente destrozando hortos O sea, no les estoy dejando casi ni moverse Literalmente casi ni moverse ¿Cuál es el problema? No sé diferenciar entre mis balas Y las balas de los enemigos Claro, o sea, tengo tanta mierda en pantalla Ahora mismo, epi, el rayo casi me da tengo tanta mierda en pantalla ahora mismo Que no sé diferenciar de cuáles son mis ataques Y cuáles son ataques de enemigos O sea, no... Me, me cuesta mucho Y jode un poco bastante Pero bueno Estamos en level 5 que aparentemente es el máximo Aparentemente es el máximo nivel, 5 Me han dado... Sí, me han matado Sí, sí que me han matado antes una vez Vale Esos son los bichos de los rayos A los que los estoy destrozando Vale, aquí está Esto creo que es mini miniboss Esto creo que es mini miniboss Entonces la cuestión es Efectivamente que ahora hay que esquivar Mira, aquí, aquí está el tema de ¿Me lo acabo de llevar del tirón? No veo ¿Dónde estoy? Aquí Vale, es que no sé qué coño me está matando Honestamente Lo bueno de las balas teledirigidas No me tengo que preocupar ¿Qué coño? ¿Qué coño me ha dado? O sea, ¿qué coño me ha dado? ¡Epi! Que no he muerto todavía ¿Qué coño me ha dado ahí? O sea, por saber Es que esa es la gracia Es como... ¿En ese punto qué me ha dado? No lo sé <risa> Yo pensaba que estaba muerto ya Honestamente Vamos a ir pegando Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito poquito, a poquito. Ahí está Balas terrigidas, gracias Eso no es mini miniboss Ni mucho menos Vale, vamos a pasar adelante Antes de que estas balas nos den Porque es un poco de mierda Que nos den Vale, aquí tengo No sé si es boss Es mini miniboss Ok no, Es que no veo Me lo he bajado Pero yo también he muerto O sea, me lo he bajado Pero he muerto pero es que no sé, qué, no sé qué ha pasado Porque no, sé, no soy capaz de diferenciar Los tiles, honestamente O sea, yo admiro de verdad A la gente que es capaz de diferenciar entre Ah, no, vale, esto es lo ¡A todo esto! ¡Un millón, gente! ¡Un millón! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ruta A, B, un millón! ¡Qué guapo! ¡Está guay, está guay, está guay! Leatherboards, eh, yo estaré en arena. No, no, no estoy en los leatherboards, cojones No estoy, claro que no estoy ¿Qué coño voy a estar? ¿Qué coño voy a estar? A ver, eh, directamente ni me pone donde estoy Esto sería En el general, la gente se hace Creo que son eso son 820 millones De hecho, cortamos corta, 57 millones, luego con Cotton Yo tengo un millón, pero la gente se habrá hecho Basto más Un millón y, y algo tengo A ver que cargue, vale, la persona que menos Se ha hecho, que sería el top 100 En este caso Eh se ha hecho ruta de ave, precisamente Se ha hecho, para ser exactos, 22 millones Ahí está, vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a probar el extra, gente El extra, que sería extra hard, básicamente Entiendo, vaya ¿Eh? Un poco antes, para tener margen Vale, entonces, eh Modo extra, gente eh, Yo creo que no paso Del primer cuarto del stage 1 Literalmente es el, el, el modo extra hard O sea, modo eh, de tres dificultades, la tercera A ver cómo sale esto Miedito tengo, gente Miedito tengo Uf. Vale Venga, va ¿Qué coño es esto? Vale, eh, vale. El, el hitbox no es exactamente el de caja Vale, o sea, los enemigos ahora Aparentemente Cada vez que mueren Sueltan bolas Qué guapo Vale, pues no voy a estar a disparar Voy a estar a esquivar Gracias Otra hostia que me llevo A ver si llegamos al mini miniboss siquiera estaría, estaría bastante gracioso Es que es demasiada mierda, tío Es demasiada potencia de fuego O sea, es que No me interesa matarlos Porque cada vez que los mate Cada vez que los mate Van a soltar un proyectil Pero qué tipo de hitbox tiene esto Es que qué tipo de hitbox tiene No entiendo No lo entiendo os lo, os lo prometo de verdad, no entiendo qué tipo de hitbox tiene este personaje O sea, hay momentos en los que dices, no puedo pasar por aquí, no puedo Y el juego me está diciendo que pase Porque tengo dos balas aquí, y no puedo pasar por el medio, porque me va a dar No entiendo Venga, va Lo siento por ser tan manco, gente, lo siento Pero de verdad, me gusta, me gusta este juego mucho, honestamente No paso del stage A, pero me gusta mucho este juego Hay que ser honestos, me gusta y básicamente va a ser, creo que, buildear toda la potencia de fuego que pueda en el Stage 1 Con el personaje que sea, creo que voy a maxear Cotton Porque es el, el, vamos a decir, el bicho fácil Por llamarlo de alguna manera No he cogido, me he saltado dos cristales ya Vale, ahí está, cristal de poder, cristal de poder, cristal de poder El verde me gusta, el verde me gusta mucho, correcto Vale, potencia de fuego, más potencia de fuego, más potencia de fuego y más potencia de fuego Correcto, vale eh, Me ha lanzado el otro, a, me ha llegado a lanzar, creo que no Vale, cristal de teledirección Vale Voy a seguir pillando cosas Voy a seguir pillando cristales, más cosas de teledirección Más mierdas Esto no es el verde, ahora tampoco tengo el verde Pero tengo más poder, más potencia Más potencia, más potencia Quiero toda la potencia de fuego que pueda llegar a tener Toda, ¿eh? Toda, porque cuanta más tenga Estamos en level 3 ya Cuanta más tenga Significa que antes puedo bajarme Cualquier boss que me dé la gana ¿Vale? Bajadísimo Seguimos para adelante, gente. Seguimos y seguimos y seguimos. Vale, está guay, todo esto bien, todo esto bien, todo esto bien y todo esto bien. Eh, level 4 y subiendo. Sin miedo, gente, sin miedo. O sea, eh, quiero bajarme el boss en mm, dos segundos. Este boss. Vamos a seguir pillando. Tenemos, tenemos. Mismo... No me gusta mucho este tipo de disparo, la verdad. Pero bueno, ya lo hemos cambiado, así que todo guay, todo chilling, todo perfecto, todo tranquilísimo. Vale, se supone que esto tiene un nivel de potencia de fuego que da un poco de miedo, la verdad. Sí, sí que lo tiene, sí. Lo puedo confirmar, sí. Lo, pu lo puedo corroborar, la verdad. Vale. Vamos a volvernos atrás. Nos venimos atrás. Y, eh, gente, a la segunda, ¿eh? A la segunda. O sea, nos lo bajamos ya, correcto. No le hemos dado tiempo a nada, literalmente. Vamos a pillar, intentar pillar la mayor cantidad de los de 5.000 que podamos Más que nada porque pillar uno de los de 5.000 equivale a pillar eh, 10 de los de 1.000 Así que, bueno, o sea, de los de 1.000, no, de los de 500, joder 251k Bueno, aquí 131, pero como tal Aquí arriba lo que ponías es k O sea, XD, eh. XD de los gordos Vale eh, Vale, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa gente, pa'lante Vamos a intentar el B otra vez es que vamos muy leaos, O sea, el stage a me lo estoy pasando ya muy fácil. Pero nosotros no. Lo cual es un problema. Venga, va. ¿Tenemos potencia de fuego del tirón? Sí, tenemos potencia de fuego del tirón. Vale, vamos a intentar maximizar la mayor cantidad de poder que podamos. Vale, potencia de fuego, potencia de fuego, más potencia de fuego, más potencia de fuego. Que no nos den nada, por favor. Repito, no sé diferenciar entre mis balas y las balas de los enemigos. Porque no lo veo. Vale, vamos a seguir, vamos a seguir Es decir, de todo esto, ¿qué son mis balas? Las verdes, las bombas que saltan hacia abajo Y las bolitas que están tirando las hadas Vale, bien Y las dos enemigos, eso es un láser, vale, hasta ahí llego Bien, bien, bien, bien, también, bien, también, bien, también Le Estamos pegando muy fuerte Ahí pillamos el rojo Tipo disparo rojo Aquí hay mucha mierda Muchos, muchos, muchos cristalitos Poder, poder, ¿qué me tiran estos? Exactamente no lo sé, vale Ha tardado un huevazo en disparar, lo cual es un tanto... Surprisingly, pero bueno eh, Vamos a seguir disparando con toda la potencia de fuego que tengamos Aquí tenemos estos dos bichos que tienen láseres Pero me da igual porque me los bajo antes siquiera de que ¿Esta, esta mierda me mata? Creo que sí, no lo sé eh, Miniboss creo que es Vamos a pegarle, vamos a pegarle Vamos a pegarle con todo lo que tengamos O sea, en cuanto me empieza a pegar las bolitas estas hay que esquivar bien Vale, si eso es correcto Vamos a pasar hacia abajo Vale, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Se puede gente se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, dicho. ¡Epi! Casi me da eso. Me da igual. Estoy intentando esquivar ahora mismo. No estoy, no estoy preocupado. El, el, la, efectivamente, la, la bicha esta me quita de en medio todo. Vale, me gusta este tipo de disparo. Me gusta, me gusta. Me gusta este tipo de disparo. Vale. Y con esto estamos cubriendo muchísimo rango. Lo cual es muy satisfactorio, la verdad. Vamos a seguir buildando, pero como tal creo que estamos a level máximo Honestamente ¿eh? Honestamente hablando, creo que estamos a level máximo Y el bicho este es una mierda Y me va a joder vivo, porque no sé muy bien Ah, me puedo quedar arriba simplemente Vale, me lo he bajado ya Bicho bajado, eh, vamos a seguir para adelante Vamos a seguir para adelante, vamos a seguir para adelante Creo que tengo bomba, lo cual está bien Estoy intentando esquivar lo que creo que son los disparos de los enemigos De momento tenemos las bolitas esas ¡Epi! Que bajan Y suben también Vale, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. No sé cuáles son sus disparos. Vale, gente, boss del Stage 2. Tengo que esquivar estas bolas. No lo veo. Es un es un pájaro, creo. ¿Dónde está? Ahí, vale. ¿Qué dispara? Bolas, de momento, vamos a ir esquivando. Poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Vale, me meto hacia adelante, ahí está. Hacia atrás, ahora, ahí está. Aguantamos, así Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Vale, el hitbox no es clavado, ¿eh? No es clavado Eh, nos viene por ahí Vale, y ahora Potencia de fuego ¡Gente! ¡Nos lo bajamos! Vale Vale, cogemos el caramelito Que siempre está bien Y... Ah, no Aquí, aquí se caen Aquí se caen, pero se caen del todo, claro Porque estamos en el aire, más que nada Mierda, no he pillado, no he pillado ni uno de 5K Pero bueno, da igual No pasa nada, hemos pillado varios ¡Uf! Stage clear, gente, stage clear, vale Hostia, vale, hasta, hasta, hasta el infierno de balas, normal A ver, aquí, esta, a esta parte no hemos llegado, claro, así que vamos, va a ver, qué, qué pasa Y se pira <risa> Es que es muy anime todo, es muy kawaii de Suné. Eh. Me encanta esta mierda Tendrían que hacer una serie del cotón La verdad En serio, ya te los comió no has escuchado lo del buffet Me encanta lo humorista que son Se supone que no deberías comerte ningún huelo hasta que hayamos resuelto este caso Fuiste tú, te lo llevaste, dame a mí, devuélvemelo, mi Willow. Los Willows aparentemente son como caramelitos. Me encanta esta mierda. <ríe> Me encanta esta mierda. Tendría que hacer una serie. Realmente hay algo que está haciendo que todos los Willows desaparezcan. Ahí está. Eh, vale, pues el B pasado, gente. Tenemos estos, los que nos quedan. Entonces vamos a irnos al F, creo. Que tenemos bastante poder de fuego ahora mismo Más que nada porque es lo que conozco El C me gustaría dejarlo para el final Porque... Hombre mmm, Bastante XD. Vale, vale, gente, vale, vale, vale vale, Se puede, se puede, vale Estamos a level 5 El level 5, como podéis ver, da puto miedo O sea... Y a partir de ahora, main cotton O sea, ni pensárselo Ni pensárselo Vamos, main cotton y pista Tiramos bombas hacia abajo Disparamos hacia delante eh, Hacemos de todo O sea... Eh, vale, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal He perdido ese cristalito, pero no pasa nada de momento Vale, entonces, esta es la zona en la que ya nos empiezan a joder un poquito Entonces, empezamos con las gracias de estas, de aquí No les estoy dejando ni posicionarse a los putos cohetes O sea, no se están posicionando los putos cohetes Las torretas estas creo que hay que llevárselas O puede que todavía no No, todavía no, todavía no hay que llevárselas Vale, los bichos estos de mierda nos los llevamos también. Los bichos que van a aparecer. Estas torretas son las que hay que llevárselas. Eh, ya nos las hemos llevado, básicamente. Seguimos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante. Y sí, gente, estoy jugando con el autofire porque me niego a estar disparando constantemente. O sea, esto para semiautomático no es. No tengo tanta cadencia en el dedo. Honestamente. Ey, pi, esa bala casi me la como. Tenemos cuatro alas a todo esto, ¿eh? O sea, muy, muy broken todo. Vale, eh, A este le vamos a pegar con todo lo que tengamos. Ah, pues no. Pues no, pues hacemos así simplemente Eh, no sé muy bien, vale, vale, vale, vale vale Los que me han aparecido por la izquierda los he destrozado ya Porque estaba puesto demasiado atrás, bien, bien, bien bien Esto, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno Esto es muy bueno, esto es muy bueno Nos lo hemos cargado, creo, creo eh, ahí había algo, esos son balas No sé dónde estoy, estoy aquí abajo, vale Vamos a seguir llevándonos cosas Pillamos esto Creo que no pudo pasar del nivel 5 Honestamente, eh Eh, no, no, no, no, no, no, estas balas no Este tipo de balas no, no me gustan, vale, ya está Solucionado, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. No sé si ha habido miniboss ya o no ha habido todavía. Honestamente, no lo sé. Me gustaría saberlo, no lo sé. Eh, nos vamos a llevar esto también. Vamos a ir subiendo. Más potencia de fuego. Ahí están, los de izquierda, vale. Los de derecha también nos los llevamos. Seguimos para adelante. A esta zona no he llegado ya antes, por si no os habéis dado cuenta. Eh, no sé qué coño hacían, pero no quiero saberlo. Tengo demasiados tipos de disparo que son míos y no sé cuáles son los de los enemigos porque no están siquiera llegando a dispararme. Lo cual está bien lo cual está muy bien vamos, vamos, vamos a ser honestos qué cojones Estoy llevándome muchos bichos Y no sé ni cuál es el mini miniboss Ni cuál es el boss Ni si hay mini miniboss Ni si hay boss O sea, porfa O sea, tiene que haber mini miniboss Y tiene que haber boss Porque, pues, es un stage De mm, el cotton fantasy Es lo que tiene Pero... Es que no sé dónde está La verdad Y no sé cuál es que, No sé qué tipos de disparo tienen Tampoco ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, boss Boss, gente, boss ¿El boss qué coño es? Exactamente Porque no lo sé ¿Dónde está? No lo veo. Ah, es esto, vale. Guay. ¿Dónde coño estoy? Vale, guay. Eh, no sé cómo, pero le he dado. Ahora voy a salir por arriba. No, ahora sale hacia abajo. Y ahora entiendo que... Vale, correcto, correcto, correcto. Me lo como con patatas. Vale, bien, bien. No está mal, no está mal. Ahora, claro. Eh, nos baja un level. Vale, nos dispara cosas. Nos dispara cosas de mierda. Le hemos bajado casi la mitad de la vida. Lo único que hay que hacer de momento es esquivar. Entonces vamos, vamos joya, vamos joya, vamos, vamos bien, ahora mismo estamos bien. ¡Epi! Me lo he comido. Eh, estamos bajando levels, lo cual no me gusta porque eso significa que nuestro disparo es bien de más débil. ¿Por dónde va a venir? ¡Joder! Espera, ¿qué? Vale, creo que es la última vida que me queda. Si no, hemos perdido ya. Hemos perdido ya. Pues este es el boss del Stage F. Le hemos quitado tres cuartos de vida. No está mal. ¿Cuál es la cosa graciosa? Nuestra puntuación queda bastante guapa. Creo, ¿eh? Llamadme loco, pero creo que sí Un millón ochocientos Coño, no está mal, honestamente La gente se hace rutas ABC ¿Qué tipo de fumada llevan en la cabeza? Oye, a lo mejor ahora Resulta que encuentro que la ruta ABC O sea, incluso la ruta AC es más fácil No lo sé Lo dudo mucho, honestamente Pero pss, no pierdo nada ¿Qué cojones? Vale, eh... Como habéis visto, Cotton es el personaje más equilibrado de todos Mentira Está rotísimo Y aparentemente esas son todas las rutas que hay O al menos supongo que cuando el segundo set de rutas Que son la B, la C, la D, la E y la F Se anulen Es decir, las hayas pasado todas Se desbloquearán pues la I, la H, la J, la K, las que sean Supongo, vaya Vamos a ir pillando poquito a poquito cristales eh, Esta vez no estoy fallando, eh. esta vez no estoy fallando Esta vez estoy cogiendo todos los cristales Todos, eh. literalmente todos O sea <risa> XD XD muy gordo XD muy gordo. Level 3, gente. Acabamos de empezar el stage. Vale. Amigos míos que están online, gente. Muy broken todo esto. Muy, muy broken. En plan mucho. En plan mucho. En plan muchísimo. <risa> ¿Qué cojones? ¿En cuánto tiempo nos la bajamos? En, en, en ya, o sea, básicamente. Stage 4, o sea, stage 4, no, perdón, gente, level 4. ¿Qué cojones es esto? Vale, venga, va, va, va. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, adelante, adelante. Level 4, todas las vidas. Cotton es el personaje eh, menos equilibrado de todo el puto juego. O sea, está muy broken. Vamos a ser completamente honestos. Este nivel de potencia de fuego no tiene sentido Level 4, gente Y ahora como consigamos buildearnos un poquito más Ya veréis, ya veréis qué gracia va a ser esto, eh Vais a verlo Mierda, me he dejado un cristal No pasa nada, no, no pasa nada, los estamos cogiendo todos Me gustaría que tuviese el verde Porque es, much, es mucha potencia de fuego Pero mirad esto, ¿vale? Mirad a qué velocidad le baja la vida al personaje Y como consigo ahora lo que quiero más que es eso, pero no ha sido el verde, mierda. He cogido el azul, no pasa nada. No pasa nada, gente, no pasa nada. Eh. ¿En qué este se nos lo llevamos? Pues me da que ya, eh. Sí, ya está. El segundo ataque que le ha pegado. Vale, caramelito. Venga, quiero los negros, quiero los negros, quiero los negros. Quiero las ánforas las am estas negras. Que son las guays. Vale. Estamos bastante joya, ¿eh? Estamos ahora mismo bastante eh, potencia del fuego Nos saltamos esto Vamos al stage C o vamos al B, como hemos hecho antes Y nos pasamos al B y luego vamos al C, si eso O sea... El stage B ya hemos visto cómo era el boss eh, El stage C ha sido cuando... No, he caído en el stage F Que era en la serpiente esta de mierda Vamos a probar el C Porque a lo mejor ahora me resulta más fácil de lo que me resultaba antes yo antes he visto que había que bajar hacia abajo y ha sido como Perdona pero a lo mejor ahora resulta que entre las bombas que tengo, no sé si Creo que mi punto de habilidad son bombas. Entonces no se me puede servir para posicionarme bastante. Y directamente es cuestión de posicionarme a la izquierda. O sea, ya está, no tiene más. Y que tengo mucha potencia de fuego. O sea, ya está, se acabó. Cuestión de posicionarme a la izquierda. Ir consiguiendo mierdas estas. El ataque este es teledirigido encima, además. Se me había olvidado comentar eso. Cógelo, ahí está. Potencia de fuego. Ya no es teledirigido, pero me da igual. Y efectivamente, es cuestión de bajar un poquito. Y ahora empieza a ser. Ah no, iba a decir que empezaba a ser horizontal. Pues no, pues no es horizontal, pero bueno, me da igual. A la crack, hasta luego ¿Qué coño es esto? No lo sé Pero esto me quiere matar muy, muy vasto Tipo muy vasto Aquí hay muchas balas, lo cual no me gusta nada Estoy intentando pegarle todo lo que puedo Pero la muy capulla se mueve mucho Y tampoco sé qué hitbox tiene Entonces, ¡hostia! Es verdad Te hay dirigidos ¡Epi! Te calmas, crack Sí, ya, tú y cuantos más Que me mata, que me mata, que me mata Pues no, no me mata, vale eh, la capulla está sigue andando O no, sigue aquí, creo que no claro que no, eh Bueno, de momento estamos, estamos tranquilos No mucho, pero estamos más tranquilos que antes Estate y te echas de canai No sé qué coño está diciendo, la verdad Vale, vamos a, vamos a disparar con lo que tengamos eh, Hemos perdido vidas, sí, pero creo que mm, en ratio de Cómo me ha salido antes, me la suda un poco, honestamente. Además, disparo teledirigido, gracias, bicho. Gracias, bicho random. El disparo teledirigido es lo más. O sea, lo siento, lo siento por la gente que no opine lo mismo. Pero el disparo teledirigido es sin duda lo mejor. Ah, que ahora me caen piedras encima, qué guapo. Eh, ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Yo no entiendo este juego, de verdad ¿Por qué bajo tan rápido? Si no me da tiempo ni a ver los putos enemigos Claro, hemos bajado de nivel ahora, claro eh, Y esta gente pues es un poco capulla Y me quiere destrozar el orto Y quiero el del gracias Danger, vale, gente, el boss El baus Este es el que estaba cayendo antes eh, Vale, pues le vamos a ir pegando poquito a poquito no tenemos una puta burra de daño Pero tenemos el suficiente como para que no tenga que preocuparme en exceso Repito, no en exceso Pero sí, sí que hace falta preocuparse un poquito Aparte, eh, este capullo hace ese tipo de cosas Y ahora me ha matado, correcto No le hemos tocado casi nada, ¿eh? Lo cual es un poco XD, honestamente Vale, pues vamos a hacer una última run de ruta AB Y a ver qué tal sale con el mismo personaje, porque me ha gustado, lo siento O sea, Cotton está muy rota Hay que decirlo, es lo que hay Para la gente que no sepa jugar muy allá, pues mmm, No sé, Cotton O sea, no sé qué más explicación necesitáis Pero de verdad, el juego merece la pena Echadle un try Porque si os gustan el tipo El tipo mata Marcianos de este, de este género y, y sois no tan mancos como yo Pues básicamente lo vais a encontrar mucho más Sencillo, puede que no Pero entretenido, sí y fíjate, Camilla, me parece entretenido, incluso siendo lo puto mango que soy. Vale, vamos cogiendo poquito a poquito cristales. No he cogido todos los que tenía que coger porque no he matado a todos los bichos a los que tenía que matar. Pero bueno, es lo que tiene. Problemas de primer mundo. Vale, vamos a ir matando, matamos, matamos, matamos. Disparo teledirigido, disparo teledirigido. Eh, me ha acercado demasiado y me lo he jugado mucho, sí, pero es que me da igual porque sé que me lo voy a poder cargar. Porque mm, está muy broke en este puto personaje. Entonces, como me da igual, porque cristal. Verde, gracias. Y cristal azul ahora, mierda, he cambiado. No me gusta el azul. No me gusta mucho el azul, que se diga. ¡Gracias! Disparo verde. Mierda, he perdido el verde. Yo sigo cogiendo cristales y me la suda el resto. O sea, honestamente. Está muy broken. Vale, me encanta cuando casi voy a morir, pero... Pero como justo el, el personaje pues se muere y todos sus disparos se convierten en puntos No me muero Está muy guay eso la verdad, hay que decirlo Vale, estamos en level, estamos en level 3, así que no debería quedarnos mucho para subir al 4 ¿eh? Como que ya estamos en el 4, qué guay Vale, eh, seguimos cogiendo, seguimos cogiendo, seguimos cogiendo, seguimos cogiendo Cosas Pam, pam, pam Vale, cristalitos, seguimos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante, pillamos, pillamos cristales, pillamos cristales No puedo pillar tanto cristal No puedo, no puedo, no puedo Sí que puedo, ahí está Vale, tipo de disparo rojo Eh... XD XD <risa> Level 4 disparo rojo, gente. Level 4 disparo rojo, no pidáis más. <ríe> Yo, Coton está muy roto, la gente. Nah, está equilibrado. Oso, Coton, ¿cómo bajarse un jefe en 5 segundos. <ríe> vale, toca stage B, básicamente. Eh, vale, pues imagínate que ahora aparezco con ese disparo. En el stage B, en el que no hay bosses, hay bichitos normales, claro. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esto es lo que pasa ahora ¡Ah, no, mierda! Según he salido Según he salido me lo he comido hay, hay demasiada cosa que esquivar Hay demasiada cosa que esquivar ahora mismo Hay demasiada cosa que esquivar Gracias Tipo de disparo verde eh, Me acabo de bajar ese bicho Sí, correcto Pillamos el azul Vamos a ir buildeando Quiero el rojo otra vez Quiero el disparo rojo Pero habiendo bildeado. Porque si no, no renta el disparo rojo eh, Este bicho me lo llevo Porque si no, no me deja pasar Vale Pillo el rojo Pillo el rojo otra vez eh, este es el tipo de disparo rojo, pero estamos en Stage 3, todavía no en el 4 Sigue siendo una potencia de fuego que da miedo Pero estamos en el Stage 3 Entonces pillamos el verde Seguimos pillando cosas No pueden ni salir, por si no os habéis dado cuenta ¡Level 4! ¡Stage 4 rojo! Vamos a pillar más mierdas! Quiero el Stage 5, quiero el Stage 5 rojo La verdad, este es el azul, el azul no me gusta mucho, la verdad O sea, Tiene un ratio muy cerradito, la verdad a todo esto Todavía nos queda Vale, vale Y casi puedo coger Casi me daba para coger el rojo No, no, no, no no Verde Joder, estaba ahí debajo el bicho Vale, eh, pues estamos un poquito jodiditos Pero vamos a, intentar, vamos a intentar no estarlo Vamos a intentar estar tranquilitos Ahí está No puedo pasar entre esos No podía pasar entre esos El joystick no me da margen para hacer eso Vale, eh, una última stage ¿O no? Una última stage, ya está, vale, gente Entonces, ¿quieres elegir el personaje, Íñigo? El que vaya a ganar, el que vaya a ganar No voy a ganar con ninguno, porque soy un mango, o sea Eso que hay eh, Mira, ¿has visto has visto antes cómo disparaba este? ¿El, ¿El rayo potente? Vamos a intentar clavárselo al jefe, venga Esto es un poquito más complicado por un sencillo motivo Porque el disparo normal no está muy bildeado, Es lo que hay pero es que el cargado, para el jefe, pues me lo puedo bajar de, creo que son dos cargados o tres cargados Entonces vamos a intentarlo porque es muy satisfactorio honestamente Pasarse todo esto con el, con el cargado Vamos a intentar bildear lo máximo posible el nivel para poder eh, ir tranquilitos con el disparo normal Porque el disparo normal, como vais a usar ahora mismo, no es nada del otro mundo Vale pero eh, vamos a intentar buildarnos todo lo que podamos El disparo normal, ahí está Vamos a ir cogiendo cristalitos Tranquilitos todos, tranquilitos Estos cristales lo único que me dan son experiencia O sea, no, no cambian de color, ni nada, ni me dan nada Que no sea experiencia También hay que decir que el disparo normal, eh, pues como que tiene bastante daño Sí, o sea, me puedo bajar a los bichos de una hostia Pero tampoco es nada del otro mundo Entonces, eh... ¡Uy, casi me da eso! Ahora vamos a intentar pegarles a los de abajo Bajam... nos los bajamos Nos los bajamos, nos bajamos, nos bajamos Vale, vale, vale, vale, vale tiene ratio de explosión, eso es sí que es verdad. Vale, vale, esto empieza a estar más guapo. Esto empieza a estar, esto empieza a estar mucho más guapo. Estamos en nivel 3. Vamos a seguir bitleando. Seguimos bitleando. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Quiero ir tranquilo contra el, el miniboss. Contra este bicho. Vale, bien. Estamos tranquilos. Level 3. Seguimos subiendo. Eh, creo que el multiplicador... Me ayuda bastante, la verdad Así que vamos a intentar ir pillando más Y ahora más, y ahora más, y ahora más, y ahora más, y ahora más Vale, estamos en level 3, casi 4 Vamos a ir bajándonos a estos tranquilitos Sí, no, puedo, no les dejo ni salir de la pantalla, eso es correcto Vamos a ir pillando, más, más Queda poquito, eh. queda poquito para el level 4, gente Muy, muy poco Vale, y aquí podría hacerme el cargado, sí, pero no me interesa Vale, level 4, gente eh, Aquí el rayo láser, como podéis ver, atraviesa todo Y da un poquito de miedo, sí, eso es correcto y por si no me creéis, está más en como hacer. Uno, dos, y tres. Observad la vida del bicho. Un poquito más, venga. Una, dos, tres. ¡Fuera! Una, dos, tres. ¡Ah! Eh, le he dado, le he dado, le he dado. Una... Dos, tres. No ese, no, ese no era el tercero. Ese no era el tercero. Esa no, no era la carga 3. Esa era la carga 2. No era la carga 3. Vale, pues la última. Una y dos. Y nos la llevamos de rayo. ¡Tres! ¡Fuera! No es Cotton, pero qué cojones. Está muy bien. Porque Cotton con el disparo rojo en stage 4 eh, se lo baja literalmente en 5 segundos. El problema va a ser ahora que stage pasar No he perdido vidas, pero el problema va a ser a que stage pasar Porque esto no es cotón Entonces no, no puedo quedarme tan tranquilo Pero sí que es verdad que al tener el, el nivel 4 de ataque Pues en el B podemos ir algo más tranquilos a lo mejor Algo más, tampoco una burrada, pero sí algo más Entonces vamos a probarlo A ver si podemos ir guay con el ataque normal Y si no voy a tener que tirar de bombas Empezando porque estos ataques los odio Pero, eh, vale, me los estoy bajando un poco muy rápido Todos los bichos como, como que un poco mucho No muchísimo, pero sí bastante Tipo, tipo sí bastante Tipo sí bastante Estoy pegándole Porque si le pego, pues baja antes Estos, eh, eh, eh, eh A estos les cuesta morirse, eh Vale, ¿seguimos en level 4, gente? No, no por mucho tiempo, pero seguimos en level 4 eh, Me estoy bajando casi todo de una... Me estoy bajando casi todo de una hostia de dos Mira esto O sea, baj bajan solos, Can solos ¡Can solos epi Epic, eso me da Mierda, no, no he podido bajármelos, tal y como quería Pero bueno, vamos, vamos tranquilitos Ahí está, estos son los que más me cuestan Vale, eh, ahora es cuando se viene la velocidad máxima y suprema y absoluta Y ahora es cuando necesito bajarme a estos bichos todo lo rápido que pueda Correcto A esa velocidad Vale, y ahora es cuando se viene el miniboss Y entonces, mira, mira, miniboss Una, dos y tres Eso no era el stage 3 Eso no era el stage 3 de disparo Joder, macho Odio, odio cuando no pasa el stage 3 de disparo como yo quiero Venga Me he una vida Me que la pierdo ahora. Pues no. Vale, ¿puedo puedes, puedes puedes por favor bajártelo ya? Porfa. Pues ahora sí que se nos va la verga. ¿Habéis visto? Eh, si vais a jugar Cotton Fantasy, Cotton muy rota. Muy rota, ¿vale? O sea, os buildeáis hasta level 4, cogéis ataque rojo y os bajáis el jefe en 5 segundos. Pista. Y se acabó, y con esto con he este conseguido bastante menos de puntuación 380 acá Pero bueno, aún así, eh, Marisa también ¿Qué cojones? El rayo está muy cargado El problema es que el disparo normal, como muráis y bajéis A stage 3, bueno, a level 3, estáis un poco Jodidillos, entonces, ahora sí Vamos a cambiar a que quiero verme entero Gracias entonces, eh, pues lo último ya para mencionar, eh, espero que, esperamos que os haya gustado, eh, si os gusta el Touhou, esta es una muy buena opción, si no acordáis el Touhou, esta es muy buena opción, el Touhou también, pero bueno, he dicho Touhou muchas veces ya. Eh, como siempre, agradecimientos a nuestros subs y, y, y a toda la gente que nos está viendo y que nos apoya, hemos tenido creo que un pico de unas 7 personas, así que guay, nice. Eh, datitos a mencionar. Tesura Games es la distribuidora oficial del formato físico de este juego. Este juego es el 30 es de la edición del 30 aniversario del Cotton, así que gracias a Tesura. Y por otro lado, el juego está disponible ya en PlayStation 4 y Nintendo Switch de manera física. Cuando estéis viendo esto me da igual, podéis iros a cualquier parte y comprarlo tal cual. Así que si os gusta el estilo gráfico, si os gusta este estilo, el mata tal, o si tenéis nostalgia de los juegos anteriores porque este es uno de nuestra saga, adelante. Dicho esto, nos vemos... Eh... Nos vemos el viernes que viene con Sarean, si no me equivoco. Aquí, en esta, en esta misma plataforma. Y si no, pues oye, busca digital en las redes sociales para cualquier cosa y enteraros de todo. Un saludo.